Aguantar teniendo 200% eh, por, ciento por ahí Madre mía, qué locura O sea, casi casi a punto de balancearlo bajo 5 k eh, de un día para otro Claro, campeón Porque este juego no tiene más de 8 de horas Imagínate el canecra lleno no paro de jugar a eh, esto Por ejemplo Para que tú veas Y yo hoy, pues Bueno, intentar hacer en el menos tiempo posible Campeón, chaval. Porque es más que obvio Que a lo mejor Multiverse Se puede entrar un poquito más dentro de lo que cabe eh, es, es mucho más simpático disculparme también la espera el cumpleaños de mi amigo EU me cago en la leche. Y es normal, yo sé que este juego, al 6 indie, pues tenía esta particularidad: que este juego se iba a ruchar a la peña en un día de directo y ya estaría. O sea, eh, la gente es grande, entonces todo predomina, ¿no? Si, yo que sé, el yo Juan se hace el juego este en un día, pues ya nos vemos. A ese público que al día siguiente ya no lo va a ver, ¿no? <risa> eh, yo lo hice porque estaba actualizando en Netflix, en mi tele y he pensado, como eh, son las 4, eh, abro Discord eh, del Papa Grande ese pantera tú me cago en la leche. ¡Hostia! ¡Eh! ¿Cómo corría? No me acuerdo, ellos. Mira que los jugué ayer. Putos speedrunners. A ver que son, claro. Si tú le metes las 8 horas, campeón. Fancero tú al juego, chapa, ¿sabes? Es que a lo mejor tiene 8 horas, no tiene más. O sea, porque yo ayer me pegué a lo mejor 2 horas jugándolo porque me, llamó, me llama la atención la, la premisa. Me llama muchísimo la atención la premisa. Muchísimo. Porque es. Bueno, para aquellos que no lo visteis ayer poquillo antes de que de subar el gameplay es eh, el máximo exponente de saber no o ver básicamente mejor dicho que incluso la IA más perfeccionada del mundo puede llegar a salirle eh, sentimientos tío eso está muy guapo o esa permisa de la inteligencia artificial está muy muy guapo porque llegará un, un día en el cual eso sea posible y, y no lo digo en plan de flipar ni mucho menos simplemente que yo que si el humano son estímulos a eh, reacciones químicas por qué no por supuesto se va a poder llegar a hacer un puto robo ¿sabes lo que te digo de una Intuyo que ha ido eh, Debo de ir para allá, ¿no? O sea, pero no, no me voy a dejar saltar Lo único malo es eso Que este juego me lo rucharé rápido En cierto modo por lo mismo Porque sé que en Twitch No va a generar nada, ¿no? Si me tiro otra vez Hago palanca para allá ja, ¡Ja, Qué guapo Súper chulo No genera mucho, tío Pero a mí me parece muy divertido, ¿eh? Vale, lo que tengo que hacer Es rodar esto, ¿no? O sea, como la otra vez, ¿no? Supongo ¡Ajá! Para subir más ahí pero mientras que vosotros lo sabe lo, lo veáis, lo disfrutéis. Yo soy un creador de contenido feliz, ya lo sabéis y demás. Y perdonadme de nuevo por haber empezado un poco más tarde. Eh, era el cumpleaños de U, Vuelvo a repetir algo. ¿Sabes No. ¡Oh, shit! Era imposible no, ¿sabes? No tener ese detalle. Mi amigo siempre se ha comportado muy bien. Y siempre va a hablar, igual que yo con él, por supuesto. Siempre lo digo los amigos, que eh, o sea, sabéis perfectamente quiénes son vuestros amigos y amigas. Así que cuidadlo siempre. Pobre gatete. Eh, esta parte está un poco returbia, ¿no? O sea. Hostia. Buena vez, sobreentiendo que aquí arriba no van a venir las putas purgas garrapatas barra baja, ¿no? Y hoy jugando, o sea, si cual, te que luego lo. ¡Hostia, qué! ¡Ah, concha su madre! ¡Me quieren comer! ¡Hostia! Estoy muerto, ¿no? ¡Yo! ¡Exagerado, hermano! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pirran, gente! Esto sí que es pirran! ¡Me cago en la madre que le parió! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Déjenme, perros! ¡Wow! ¡Coño! ¡Se me ha pegado en el culo! ¡Maldita garrapata! ¡La madre! La primera vez que mono en el juego tío, Dar Souls, sola no, Voy a intentar eludir a los bichos Y subir por ahí arriba Planamente por donde está el cartel de, de entrar, ¿no? Literal Vamos a verlo Entonces lo que tengo que hacer Es acumularlas todas aquí, ¿no? Entiendo Cuando estén todas aquí Abro y me voy para el otro lado Y las encierro solo en un lado Para que me dejen tastear, ¿no? Vale, están todas aquí, ¿no? Lo vemos, ¿no? ¿Qué? A ver, quiero ver las de C Hostia Cuidado tú, ¿eh? Vale Pirateo la puerta. Y ahora se quedan aquí todas encerradas, ¿no? Vale, de puta madre Son tres segundos, ¿eh? Vale, voy a hacerlo rápido, gente Yo creo que... ¡Confío! ¡No confío! ¡No confío! ¡Oh! La vida, la vida, la vida, la vida La vidilla eh, eh, eh. Es que tengo que tengo que hacer Tirar el barril ¡Coño, se ha metido aquí dentro! ¡Hija de fruta! ¡Oh! A ver, yo creo que sí Yo confío en el gato Yo confío en el gato Pero vamos a tener que hacer otra vez el truco ese ya sí, esta parte es complicada el puzzle, ¿eh? Hostia, que se había quedado una aquí Vale, vale, vale, vale, las hago, las hago entrar Me quedo con la puta garrapata en la cabeza maldito gato, vale, una vez que están dentro ¿Qué cojones son? Son como garrapatas alienígenas, campeón fan -tú. O sea, son extrañísimas Entonces, ¿qué debo hacerle, tío? O sea, es más fácil de lo que parece, ¿no? O sea, las dejo entrar, ¿no? Las dejo entrar y las baiteo, ¿no? Vale, las dejo entrar y las baiteo Entonces yo ahora me voy corriendo para allá como un hijo de puta ¿No? Y esta se cierra Vale, se ha quedado ya aquí ¡Ah, tontas! ¡Ah, tontas! Me voy a quitar así que sí, el gato sabe más que una garrapata mutante Ahora, ahora van y parten la verja, ¿sabes? No es que tenía que hacer esto, necesitaba tiempo nice <ríe> Necesitaba tiempo y espacio Para hacer este puzzle La maceta esa me la ha fumado, ¿no? Sí, salta la verja. En la vida, ¿no? Vale Ahora sí que sí me dejará, ahora, let's go eh, joder, es que claro, lo quería, hacer de, lo quería hacer más difícil de lo que, o sea, era más fácil Vale, estamos llegando al edificio, eh, es este, es este, ¿no? Papás, eh, y si, eh, mejor, ¿no? Eh, ¿Adoptas eh, al gato y para tu casa? O sea, a ver, hombre, si adoptas al gato, por lo menos le damos vida, ¿no? Y nos traemos un robot, nos traemos un puto eh, PD-1, ¿no? Además se llama B12, eh, o sea, <risa> increíble ¿Aquí es donde tenéis que ir? Sí, aquí era ¿Qué pone ahí arriba? ¿Corporation ¿Qué? Ah, vale, está la creadora de los putos eh, robocitos Los humanos, ¿no? Vamos a ver qué, qué cosa hay aquí Porque aquí parece que es donde hay más eh, Actividad alienígena Porque son como, lo veis, ¿no? Son como putas garrapatas cabronas Supongo que aquí el juego se va un poco Lol, se va a poner un poquito más difícil En cierto modo, para por lo menos sacarle hora Yo creo que va a pasar eso, por eso ese puzzle De los bichines, ¿no? Eh, Supongo que podrá hacer algo en la puerta, tío A ver No, entonces es, ¿por dónde? A uh, nani Vale, esto subo. Ajá. Le sabemos. El gato le sabe a todo, tío. Me encanta. Perdonadme por haber empezado también más tarde, ¿eh? O sea, sin avisar. Eh. Mal rollo, ¿no? O sea... Aquí parece que voy a tener que ser rápido. ¿Qué mal rollo. wow Porque está todo lleno como de putos huevos alienígenas, chaval. Vale, por aquí supongo que no es. Pero por allí sí, ¿no? Vamos, gato. Eres inteligente, tío. Que no te, no te dejes comer por una garrapata mamut de esas, tío. ¿Qué pone? Only Frenzy. O sea... Vale, supongo que lo más importante del juego será analizar cuál es la estrategia perfecta para que no ocupe tanto tiempo eh, porque me maten. Y más o menos ya la he visto, ¿sabes? He visto la clave allí. Que claro, genera poco, tío, es lo malo. Aquí arriba, ¿no? Vale, el tirón. Hostia, puedo venir conmigo, ¿eh? Cuidado, bro. Vale, supongo que la permisa es que vaya hacia arriba. Ok. Salto, tío, salto. Salta, huevo Vamos, gato, tu vida está en peligro, güey. No mames, güey. Okay, estamos ready. No, no, no, le sabemos, le sabemos al juego. Vale, aquí supongo intuyo que lo que tengo que hacer es pillar por aquí arriba de uno O sea, ya que está puesto aquí, será para algo, ¿no? A ver Ajá, entiendo que lo que debo hacer es no abrir eso, ¿no? O ahí Ajá, me tengo que llevar básicamente el puto bidón, bro Porque el bidón es lo que me va a permitir saltar en esa primera viga Vale, pues abrimos, hackeamos la de esta lo que pasa es que voy a tener que atraerlos para acá Y los voy a tener que dejar aquí encerrados, ¿no? Vale Vamos pillándole la rola a esta parte del juego, ¿eh? Vale, pirateamos y nos vamos rapidísimo cagando leches Con ese tiempo que nos deja extra eh, El robocito, vienen todas para acá Literal, y una vez que vengan para acá ¿Qué lo hacemos? O sea... Bueno, en verdad va a ser fallo y error, ¿no? Vale, se han quedado allí, pero vienen para acá Vale, vale, vale, entiendo que si me quedo aquí, sí que vienen no Vale, sí, sí, sí, sí, me cago en panete, no me dejan saltar He muerto, el gato muere, ¡no! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, entonces, entiendo que lo que debo hacer Es meterme básicamente ahí rápido O intentar, a ver ahora Vale, vale, vale, vale Solo debo de, sa de sacarlo son, do son dos tomas, creo Son dos tomas, pero ¿pueden salir? Vale, fácil O sea, es concentración máxima El señor gato lo va a depositar ahí Tengo que subir rapidísimo. ¿eh? Le da piratear, bro Lo no mejor es que no puedo salir Ajá, entiendo Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde is el problema, bro? Uh, nani ¿Subo aquí otra vez? ¿Lo receteo o algo? ¿Puede ser un receteo? O es que tengo que abrirlo por el otro lado Vale, supongo que debo de abrirlo por el otro lado La caga un poco, ¿no? Pero trejardeando un poco, en cierto modo Supongo que sí que podré llegar a... ¿Y yo por qué no subes allí, gato? Señor gato, ahora Están todas aquí, ¿no? Y la puerta de piratearla está por fuera Así que... ¡A correr! ¡A correr! Tengo tengo tengo o sea tengo ventaja porque tienen que subir Las putas garrapatas por aquí, así que... A ver... ¡Y yo, y yo dale, dale, dale, cabrón! Que no tengo tiempo, no me deja... Hostia, es por el bidón No me jodas Es por el maldito bidón Hostito, las garrapatas se han quedado ahí ¿Encerra? Ah, porque de aquí no pueden salir, entiendo, entiendo Estoy empanadísimo, gente Yo qué sé, yo me creía que iban a subir, eh, literal Entonces, si quito el bidón Supongo que le quito el bugueo, ¿no? O sea, creo Es que creo que hay un bugueo ahí, ¿no? No, paranoia Lo he hecho más para atrás ¿Me dejas ahora, tío? no o me, me dejo matar o algo Porque ya sabiendo que una vez estando aquí Las garrapatas no van a venir a por mí Tampoco tiene mucha dificultad esta zona Pero no sé por qué no me deja abrirla A ver, supongamos que ahora sí No, no me deja What? Vale, pues me voy a dejar morir entonces Sería lo más óptimo, ¿no? Para seguir avanzando, si no ¡Venid, garrapatas! Hostia, pero solo hay dos, tío Se ha quedado bugueado el juego, creo, ¿eh? Pobre gato, tío Lo siento, gato Lo siento, señor gatete Creo que se había quedado bugueado, ¿eh? Muy bugueado. Diría yo. O sea, opto por la. ¿Sabes? Por la. ¿sabes? se ha quedado FPS bajo y los bichos se han caído. O no sé qué ha pasado. Ha desaparecido todos. Bueno, pero no obstante, vamos a darle. Y ya sabiendo el puzzle, solo tenemos que activar esa parte de allí. Entonces, sí. O Será por fuera, ¿no? La primera sí que era por fuera. Estoy yo flipando, ¿sabes? Vale, ahora sí que vienen. Ok. Que tío, hola Nicole, ¿qué dice, Buah, la hora a la que, a la que sale hoy, eh. Pobrecilla. Gracias por eso, Pintardo, Eh, que el aire acondicionado no se va a apagar solo, ¿eh? Será. Vale, estando aquí, ya no pueden salir ninguna, ¿no? Vale, puta madre. Hola, Sugar. Me hace ¿eh? no su. Ser ¿Será? ¡Hostia! Que Nicole, lo haría, eh. Lo haría. <ríe> si lo tuviera. Me cago en la leche. Ya ha llegado. Por la calor demoníaca esta Vaya porrazo le ha pegado la puerta al gato yo. O sea, de loco Igual <risa> anda aquí al juego del gatete Que está muy guay La verdad, o sea, lo único malo es que ya se ha desinflado en un De una manera increíble Come algo ahora, eh Que hace... O sea, que no come, tío ni col, eh, olvida comer, tío Estoy de camino a casa Bueno, pero por lo menos... A ver, ya te quedará menos A dos calles, ¿no? De una Y qué guay que mañana por lo menos vayas a la playa, ¿sabes? Worth it Y también tienes el bañado de... ¿Sabes? De la otra vez que fuiste con tu amiga A la piscina Joder, puta <risa> Más huevo Vale, me voy, tío El gato está en peligro Peligra la vida del gato Del gatito Y perdonadme por empezar Un poco más tarde hoy Literalmente Era el cumpleaños No me iba, ¿sabes? No iba a estar pues, no, no iba, no iba, a, no iba a estar un rato con Evo ¿Qué hace esto? Ascensor Sí Qué tía Y además que ese bañador Está guay, la verdad Bien, mola Y no tiene pintada Tanto calor, ¿sabes? Es bañador Que parece que te da Un calor increíble Madre mía Las putas pulgas, tío Hijas de fruta Vale, el ascensor Te van a hacer tiempo, gente Wow. Soy un gato feroz, eh No te digo nada y te lo digo todo al mismo tiempo, ¿eh? ¡Ah! ¡Mamá huevo! ¡No! ¡Me voy a ¡Hijo de puta! ¿Será? Las garrapatatas son. Una. Yuyu, yo, yo, yo, yo, yo de loco. De loco he muerto, ¿no? Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. ¡Ah! ¡Déjame entrar! ¡Ah! ¡No, gato! ¡Maldita sea gato! haz algo! ¡Inteligente! Se muere. Niño rata. Son los.. Son las putas mierdas estas de los. O sea, yo, la... Yo, la... yo le llamo las garrapatas mamús. Eh, hola, ¿puedes dejarme hacer ah, ¡Wow! Algo, increíble Dios, metete dentro ya, hermano De loco, eh Ah, so, eh, no, a, a no son garrapatas Sí, campeón, son, son guays la verdad, están chulos los diseños, Pero son muy cabronas ¿Van a venir hasta arriba? Son muy estilo alienígena Sí, dejad ahí, Dejad ahí me gusta Perdón, le voy a bajar Porque estoy gritando, disculparme. Le voy a bajar un poquito más de volumen, sobre todo a los efectos, ¿no? Supongo. Eh, atrás restablecer, atrás eh, aplicar los cambios. Sí, a la hora, ¿no? Mejor. No sé cuánto le queda al juego, pero sí, ¿eh? Me gustaría también jugar a half ahora hablando de half O sea, en plan, ahora no, obviamente. Pero porque este juego es un poco más nuevo. Pero igualmente mirarlo ¿sabes? Y eh, no sé, tío, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué sucede en Twitch? Supongo que es el verano. Elizabeth Olsen. Eh, la mujer de, o sea, la de, de los poderes psíquicos. No, no, no se llamaba así. Vale, no me dejas... A... Hijo puta, ¿eh? Un 51%. A ver, ya por lo menos es más de... ¿Sabes? Más del 50%, ¿eh? Por uno. <ríe> Aquí está. Eh, coloca el eh, transector en eh, la antena. ¿Ok? Guay, tío. Eh, repito, este juego es un juego un poco más eh, visionado para una persona más adulta. Pero igualmente me está gustando mucho. Papá, tengo un mejor título para la película de, de The Strain. El doctor extraño. <risa> es rarísimo, ayer. Como decía lo de. En vez de capa, ¿qué coño decía? En el, te lo resumo así nomás, campeón, fancero tú. Le decía un nombre raro, tío. Capote, ¿no? Algo así. No le decía capote. Qué raro, tío. Vale, la antena esta cara en el lore. O sea, ¿qué podrá llegar a hacer nuestro amigo robot? Está todo guapo los escenarios, tío, me mola. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, eh, Fandari Gameplay. ¿Qué tal va por supuesto este jueguecillo con Flowa? Ah? Perdonadme, eh, la haber empezado un poco más tarde. Era el cumpleaños, bueno, es el cumpleaños de mi amigo Ewi y Obviamente, ¿sabes? un par de loli van a caer, por lo menos. Es el único, o sea, la única forma de tener. Si no llamo por Discord. Y digo, coño, ¿cómo que no? De una voy. El Doctor Extraño y el multiverso creado por los porros junto a Wanda y a la niña eh, prepuber <risa> que se fuma canela. A ver, pero eso es muy rollo, Stranger campeón. Sale un montón, hace un montón de alusión a los canelos, eh. Fíjate que vista es precioso desde aquí. Os lo juro, eh, mira que he visto poco, o sea, dentro de Cava siguen pequeños spoilers, pero digo, wow, qué canónico, ¿no? O sea, sé que está enfocado a los 70, ¿no? La, la serie, pero tampoco para tanto. Parecen estrellas, pero no son más que luces eh, que marcan el techo eh, hermético, eh, hostia, de la ciudad, ¿estamos...? La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero eh, tuvo un coste. Nadie pudo salir, lol, el exterior era un desastre, eh, un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. O sea, desertización, ¿no? Completamente. Pero si eh, vienes de allí, eh, debe significar Que es seguro otra vez, y mi promesa No era solo ir al exterior, era abrir la ciudad Qué guay este robocito, tío Este robocito la apoya, todavía no entiendo eh, Por qué algunos recuerdos vuelven y otros no Pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito Tengo que abrir la ciudad, qué guapo Vamos, eh, regresemos y busquemos a Momo Ah, se llama Momo, es verdad, el puto robot se me había olvidado Ahora que hemos conectado el transmisor, eh, el transmisor Deberíamos eh, poder eh, Obtener ayuda, a ver qué pasa, tío Qué guapo ¡Gatete ascensor! Oh, es súper guapo. Observen al gato, o sea, el gato en plan está en su. en su gloria, eh. Literalmente. El de Marvel se fumó eh, unos canelos más grandes que Alfeus. Ah, Alfeus, tío. O sea, bueno, no fue un el juego del todo. Lo que pasa es que fue muy genteado, tío. Es que siempre que decís eso, tío, me, me viene, ¿no? Me cago en la leche, tío. O sea, no sé, ¿eh? yo supongo que es para peña muy conservadora de los juegos de Pokémon. Está en plan, yo, yo también me quería con esa época de Pokémon. Bueno, mi hermano, o He jugado y. Eh, eh perdí FPS, tío. Eso se me olvidó decirle a mi amigo Guante cuando estaba jugando un par de partidas con él. Eh, que si a él le perdía FPS. Que no sé, yo. Pues ya después de los dos. Hostia, no está el robot, tío. Mira, una nota. Lol, descifrala ya. Pequeño forastero, si estás leyendo esto, eh, significa que todavía estás vivo. Excelente. Llevé a algunos equipos al bar para aprovechar su antena. Reúnete conmigo allí. He, cerra... He cerrado la ventana, pero el código eh, para abrirla es bastante simple. Ten cuidado getting... Me cago en 10, ellos Es bastante simple, ¿sabes? Código binario Pero un momento, porque tengo que tabulear, tío Porque como sale lo de... Eh, posible veto eh, Ten cuidado, distingue entre minúsculas y mayúsculas Nos vemos en el bar, el Momo Este debe ser el código de la ventana Que está cerca de la entrada, vamos ¿Cuál es, cabrona? Leer nota Nada, ¿no? Qué guay, tío, la familia robó, hermano eh, Leer la nota, voy a leerla otra vez no puedo pillarla, tío Ah, o sea, la pone directamente Robo supongo, ¿no? Y ya estaría Vale, supongo que Robo la pirateará, ¿no? Sí Aquí está el sistema de cierre de la ventana El código era... Mm, era H, creo ¡Hostia! H, ¿eh? Yo no digo nada, campeón Fancero tú y... Y, y el hilo, ¿eh? H, ¿eh? creo Error clave Ajá uh, Me he equivocado Vale, eh, Vamos, eh, Vamos a probar otra vez Y luego era una O O era un cero Me amo llamó... ¡Oh! o ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! H, ¿qué buscaba este robot, campeón? Momo, está esperándonos en el bar. ¿Qué, qué, es, qué, qué estaría viendo este, este robot? ¿Qué estaría viendo la tele? Por eso estaba descodificada cuando yo vine. Porque es que, ya me entendéis, ¿no? De repente me interesa el juego. ¿Os acordáis dónde estaba el bar? Ahora que lo pienso. O sea, es pequeña la ciudad. Es pequeña, pero el bar creo que estaba aquí abajo, ¿no? O sea, ¿no estaba aquí abajo de, de la casa de robot, Momo? Creo que sí, ¿no? Creo. Es think so. Hermano, ¿qué hacen so tan de.? Está ahí abajo, está ahí abajo del tirón. Vale, o oh, está arriba el Momo. El lío puta, eh. Está ahí abajo, ¿no? Hostia, está abierto. ¿Lo veis? Hostia, no será Momo el que. ¿Qué estás haciendo? Gato, te has quedado bugueado. ¡Gato! Hermano, se ha quedado bugueado. ¡Hostia tú! El perlazo que le ha pegado. ¡Hostia tú! ¿Qué? Eh. Vale, se ha metido en Matri. El gato ahora mismo estaba en matri. O sea, por eso se ha quedado ahí. Eh, cuidado, eh, Dios. Entre el lagazo de ayer. ¿Qué cojones? ¿Cómo? Entre el lagazo allí y esto... ¡Hostia! ¡De loco tengo...! ¿Eh? Espérate, que me he perdido... Eh, perdón. Vale, ¿entendéis por qué ya el juego no está arriba? Hostia, ya lo entiendo. Qué raro, y ¿eh? qué, qué triste, ¿no? Al mismo tiempo. Me está predeterminando un camino. Eso es malo. No me gusta... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué camino quieres que siga, tío? O sea... ¿Cómo...? ¿Pero qué? Eh, gato O sea, entendemos que eres código binario, pero... ¿Dónde está esto? ¿Dónde quiere que caiga? ¿Aquí? ¿Y aquí? Vale ¡No! ¿Vamos, vamos Vale, o sea ¡Me cago en tu puta madre! ¿Tengo que descubrir el patrón del bugueo? No puede ser Patrón de bugueo, gente, o sea, lagazo, o sea, no es no lag, creo yo, o sea, ¿qué? ¿Por qué pasa eso? Sí, o sea, estoy por entrar y sal. Vale. ¡Qué paranoia! Yo creo que ha sido por, por haber haber tirado campeón para atrás el y es el bugueo de arriba. O sea, me lo, me lo he llevado para abajo, el bugueo, ¿sabes? Eso creo que ha sido el problema, realmente. la que en un juego eh, offline. Sí, o sea, este juego no tiene no tiene online ni nada, claro. O sea, es súper extraño. ¿Por qué pasa eso? No sé. Mega extraño, la verdad Súper extrañillo O sea, me quedo rayado Ayer, ¿Ah, puede pasar perfectamente Sí, a ver, bueno, eso es lo de menos Puede pasar, sí, es cierto Pero no estoy muy muy guau wow, A ver, también hay que decirlo Campeón fanzero tú y el Y luego es que, que este juego es indie Entonces, vale que tenga bugueos Pero, coño Que es algo normal, ¿no? Eso, a ver Es una física del juego No es una cosa súper cargada Ni nada de eso Intentaré ir por abajo y evitar el tejado Entonces, tengo miedo a que vuelva a pasar No creo, no, o sea, es que esto para abajo, tío Ahora tiene todo el volumen, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no, qué raro Sí Nos lo tenemos que terminar rápido Me dejará, o sea, o pegará al bugueo Ahora me deja, ¿no? No me queda bugueado, hermano, vale Fallo del juego, gente, fallo del juego Eh, bola de pelo eh, Si mira las etiquetas, una de las etiquetas pone cyberpunk Eso eh, lo explica todo, <risa> en serio Eh, bola de pelo Venga aquí, he logrado obtener una señal. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, él era el que llevaba el bar. Ah, no, vale, vale. ¿El agua? Las tele Sí, sí, sí, sí. ¿En serio? Tiene que parar, se ha puesto solo, campeón. ¡Ajá! Me, me dice que toma asiento, tío. Qué gracioso. Vamos a ver qué nos dice el robocito. El momo. Déjame ver si puedo hacer que funcione. ¿Qué cojones, tío. ¿Eh? así lo tengo Ah, esa es la imagen de la carita que vamos buscando en los diarios Hola, ¿alguien puede escucharme? Hola, sí, podemos escucharte Somos los eh, somos de los del Survivio. Estamos buscando una salida Un momento, eres... Eh, ¡Hostia! el Bartazao, uno de los roboces vamos ¡Qué guapo! Yo no me lo puedo creer Me alegro tanto de escuchar tu voz Eh. eh ¿Dónde estás? Eh, ¿Estás bien? Eh, los demás mm, Hemos encontrado una forma de subir Ajá Tienes que atravesar las alcantarillas para llegar hasta nosotros muy peligroso Sur por todas partes Los putos bichos El gato Las alcantarillas eh, ¿Cómo? Hola ¡Maldita sea! Hemos perdido la señal No me lo puedo creer Cebaltazar eh, está vivo eh, y, el, eh, y los demás forasteros lograron subir por las alcantarillas Las alcantarillas son, eh, son el lugar más, que, más peligroso de los suburbios Pero Cebaltazar eh, lo logró Debe de una forma Dios mío Tengo la boca hoy eh, madre mía Hace mucha calor hoy también, tío Y ayer me tirte tela con lo del puto teque, macho Literalmente, te muchísimo. No podéis a, a atravesar las alcantarillas. Eh, Están infectadas de zurd. Cojarán picadillos. Sobre eh, todo a, a ti, pequeñín. Muchos lo han intentado. Eh, no terminan bien. En fin, eh, os advertí. No es asunto mío. Ese nunca habló. ¿Os acordáis que ese, este robo NPC no me dejaba nunca hablar con él? Tiene un gorro como de robo pescador, ¿no? Pero ellos, nuestro sensei es mejor, tío. Jacob Simus, eh, su padre Dross, solía ser un eh, gran científico. Estaba trabajando en una nueva arma para luchar contra los Zurk. Hace unos años, Dios, se fue a probar el dispositivo y nunca regresó. Simus nunca ha sido eh, el mismo desde entonces. Se supone que vamos a poder pegarle tiro a los bichos. Qué guapo, ¿no? A los Zurk. Qué guapo. Seguro que a se meter en el gato. No hagas caso a Simus. Solo está asustado como yo. Si que ha construido un arma, eh, ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros. Eso, eh, en su libreta doc mencionaba el Laboratorio secreto varias veces, ahí es donde debe estar eh, Vale, podría haber una pista En el apartamento de Simu, vamos, sígueme Follow me, vamos a darle, tío eh, eh, bueno, le sigo, o sea, le sigo Mira el robocito, tío, no es un Wally, Es eso, un Baby Yoda, dependiendo cómo lo queráis mirar, conocer No te quiero conocer, tío, tengo un dueño espectacular Lleva una bata de eh, flamencos, tío Y un gorro de me entendéis, ¿no? Sensei, bro Aquí con nuestro pana, ¿eh? el pana Miguel, la gente. No, está guay, es un juego más serio, obviamente. O muy, muy serio. Indie, pero serio, tío. Súper guapo, esta perspectiva. Intento clavar la cámara para que se vea la cara del puto robot y quede épico. Eso es algo que debía. Ah, eso es solo de las partituras, ¿no? Sí. Maullamos, tío, qué guapo Veamos, Simus abre la puerta ¿Sabes que tu padre hubiera querido eh, ayudarnos? Vamos a darle, a ver Miniaturas eh, para YouTube A ver, eso sí, son bonitas La verdad, el juego es muy bonito Bueno, era de esperar Esta situación es bastante difícil para Simus Ya no quiere oír eh, hablar de forasteros, ¿no? Eh, me ayudará, pero tú Creo que tengo una idea Le vamos a robar, ¿no? Jejeje. Vamos a robarle Estos guapo, tío Sí, ¿no? ¿Me vas a ayudar a robarle? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, robó ¡Gracias, vamos Ya nos vemos tomar el cuaderno de dos, que eh, enséñaselo así ¡Hostia, vale! ¡Hostia, qué chulo! Hay un dragón Súper guapo, nuevo objeto adquirido, tío Tiene mucha información que esperemos que le eh, haga cambiar de opinión Encuentra el laboratorio secreto forastero Voy a volver al bar para intentar restablecer la comunicación con los demás ¿Ok? ¡Hola! <risa> Se ha rayado, ¿sabes? Eh, Te muestro el objeto de tu puto padre, ¿vale? Toma, ¿qué es esto? Un momento, esto es de mi papá Vaya, no lo sabía, una habitación secreta aquí eh, en, el, en nuestro piso, dónde? ¡Lol! Si es que no me deja dejado leer, puta Un laparotero secreto delante de mi nariz Tal vez haya pistas escondidas por aquí Sí, pero déjame tastearlo Vale, vale Sí, Moose, eres un guarro, un robot cochino Tienes el cuarto súper asqueroso Vale Ahí tenéis al padre Hostia, qué guapo, tío, un robot ¡Hermano! Ajá, le sabemos, gente Traducir Eh, eh, se ha para otro lado Lol, ¿en serio? Qué guapo como el gato <ríe> Como el gato va tirando los cuadros El tiempo lo dirá Ajá Que sea yo, hostia Que sea yo quien haya encontrado todo esto, tío En vez del puto robot, es, es ridículo, eh Soy un gato, tío, piénselo bien Eh, hola, te ha venido una idea maravillosa Jamás me había fijado en ese código ¿Cómo, lo había, eh, cómo no lo había visto antes No tengo ni idea de cuál puede ser la contraseña que bobo, literalmente una foto de Google Y la cara de dos robots editados y con Photoshop. A ver, normal, ¿no? Dice, el tiempo lo dirá, tío, ¿cómo te hago ver eso, bobo? Hola, el tiempo lo dirá ¿Cuál podría ser el código? Ah, vale, soy yo, gilipollas, ¿no? Ah, entiendo Vale, pues seguimos investigando. <ríe> eh. What the? Bueno, no es muy. ¿Sabes? Muy angosto el sitio. Supongo que no habrá problema. Me llama camito un rato ahí con el gatete. A ver, aquí. Me siento. ¿Esto? ¿Lo puedo investigar? La lámpara, el gato. El gato, la lámpara. Debería haber mirado el puto cuaderno, tío. Qué putada. ¿Tengo todavía el objeto? No, no lo tengo, tío. Partitura. Vale. Eh. ¿Me puedes dar el cuaderno, no, no, señor? Todavía. No, vale. Eh. ¿What? ¿Sabes qué? ¿En qué año está en venta del juego? Sí, campeón, en el 2077. O sea, no muy lejos de la, la actual de sociedad, campeón. Literalmente. Sabes, no está tan tan tan lejos. O sea, para que veáis, ¿eh? no hay tanto, ¿eh? Está bien, ¿eh? está enfocado en una época que dentro de vez, pues puede pegar el pego. Puede dar el pego. O sea, bro, es una putada terrible esto de no haber leído... Bueno, es que no tenía ningún código, tío. No tenía ningún código, pero... Eh, bueno, vamos a utilizar lo típico 2000, sí, 2077 1, 2, 3, 4 La puta madre, ese no era es. <risa> Ese no era, tío, es que no sé No tengo información, no tengo datos, tío El tiempo lo dirá ¿Pero qué me lo va a decir el tiempo, yo puta? Ahí hay otro kanji, ¿no? ¿En qué año? En eh, Cyberpunk música de Spiderman La de... Eh, a, a, a verdad, no había caído A que veáis, o sea, no había caído No había caído, fuera de coñas. No había puto callo. Si salgo y le hablo al robot, tío, o algo. Es que no sé, no se me ocurre nada. Aparentemente, claro. Porque más info aquí no hay, ¿no? O sea, más data, veis data, el número de teléfono o algo. Vale, es eso, ¿no? 99987, 99, eh, vale. 9987, ok 9987 Me cago con 10, ese no es, ¿eh? Yo lo acabo de pensar, claro, no, no había caído yo, Fancero Tuyer y Log, te lo juro, eh, de corazón, no había puto caído. Gente, aquí no hay, no hay sentido, ¿no? Ajá, me voy. ¿Me dejas salir? ¿Lol? ¿Y eso? O sea, voy a que cargar otra vez, tío, la partida de atrás, ¿eh? Está, pe está pegando unos pelazos curiosos, ¿eh? El juego ahora, por último. Es que es muy bobo, ¿no? Prueba 277, ¿te imaginas? A ver, bueno, por probar, por MMA. Ah, no tiene cero O sea, no puedo, no puedo Es que raro, no tiene cero Es verdad, se me olvidó eso Es que, tío, hay cuadros que se han caído Pero entonces el libro tenía una contraseña, ¿no? Porque si no está aquí la data dónde está? Los relojes, ¿a qué hora marcan? O sea, no No tiene sentido los relojes ¿Cómo va a tener 16 arriba? Qué paranoia <ríe> O sea, hola <ríe> Qué tontería es eso, qué cojones Aquí Cuatro relojes, no veas Cuatro relojes, o sea, claro Creo que son los cuatro dígitos Pero aquí pone 16, 16, 16 O sea, dos veces 16 O sea, what? Déjame verlo Creo que eso o sea, Se repite lo mismo Cargo O sea, cargo de nuevo No me puedo enseñar nada ya aquí con este puto robot No puedo hacer nada Están todos clavados a las 16 Pero lo malo de todo Es que no me puedo ir por aquí Gente, miradlo No me deja Vale No sé si le metemos la luz... Ah, aquí abajo La vida, ¿no? Claro ¿Lo qué, campeón? ¿Qué se te ocurre? Porque tienes que hacer un puzzle <ríe> Claro, claro No me deja salir por el puzzle Pero... ¿Where is the info? Porque es que aquí no hay más info O sea... Más allá de lo que... Yo creo que se ha quedado bugueado igual que antes ¿eh? También de decirlo, seguro O sea, el tiempo lo dirá Pero el tiempo lo dirá En qué aspecto, tío la info tiene que ser los relojes, pero claro, en plan, ¿cómo? Recuerdos, tío, o sea, a ver si el recuerdo me deja No, ¿no? Lo he desmarcado un tiempo Sí, o sea Bueno, sería 2511, 2511, 1 1 2, 5 1, 1. 2, 5, 1, 1. 2, 5 1, 1 Vale, a ver Vamos a probar ese 2511 eh, Ah, pues sí, del tirón Sí, campeón Claro, soy gilipollas, estaba mirando a la buja grande ¿Sabes lo que te digo? Las otras marcaban otra Sí, sí, sí, sí, Tienes razón, campeón, el lobo Gracias eh, un poquito de luz, ¿no? Mira, tiene un bicho aquí Traducir Observación, sonido ¡Eh, eh! No me dejas leerlo, cabrón Ración, la luz intensa, o sea, si lo... ¡Ah! ¡Qué guapo! O sea, con la linterna supongo Con una alteración Nunca, nunca había visto esta habitación eh, no, me, eh, no me puedo creer que haya podido ocultármela todo este tiempo estos planos deben ser para su arma contra el sur Papá siempre eh, fue muy eh, reservado con su trabajo Me dijo que el arma funcionaba en teoría Pero necesitaba probarla en la vida real eh, Se fue a las afueras de los orubios Y no volvió, pobrecillo, ¿no? A ver Me encanta esa garrapata una, eh, Es una mezcla entre un eh, headcraft Y una alienígena de ojos verdes Está gracioso, solo faltan los tentáculos, campeón Mira, o sea, aquí se ve mejor Una puta garrapata guapísima Traducir, a ver durante sobre los, los robots. Los zuros oficialmente ya no están bajo eh, control. Ahora comen metal. ¿Coño? Traducir. Estoy en el río eh, y no me llega casi de nada de cobertura. Y eso, campeón chapa, hoy has ido a la playa. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Bueno al río! Eh? Sí. Me cago en la leche. ¡Qué gachón! Pasalo genial, chapa. No te preocupes, campeón. Me cago en la leche. Que vosotros siempre hacéis todo lo posible siempre por estar en el canal, campeón. Siempre, siempre. Me cago en la leche. Always. Cuidado con el móvil. Sí, también. Cuidadillo ayer no, fui a la playa Por eso me metí eh, a, eh, a mitad de steam Ah, hostia Pues no lo dijiste Campeón, arte caso No lo sabía Ah, lol Traducir Pasalo, genial Campeón, chapa Y ten cuidado Ah, es lo mismo Lol O sea, y los planos del arma ¿Dónde coño están? Yo y hoy nos hemos eh, ido a un río Y estamos haciendo una ruta Es que chulo O sea, como mola, macho Que también tiene la posibilidad En este aspecto De tener un río y una playa allí O sea, flipa, en Málaga. Ahí sí te es muy guapo mala campeón Tened cuidado ellos, sobre todo, vamos Por favor, ¿se puede dar usted cuenta? No se da cuenta de nada, está empanado este hombre Este robot, tío Papá para arriba hay una caja, mira allí, arriba hay una caja. Esta, aquí arriba, a ver, esta, a ver si me deja Ah, sí, mira, sí, sí, tiene razón ¡Qué guay! ¡Ese es el arma! No me joda. a ver No, es una simple caja, bueno Es para esto, vale, vale, entiendo Para hacer meme, ¿no? Aunque ahí suena algo raro Es aquí arriba, ¿no? Es aquí arriba. Ahí está la tiro, campeón. Entonces sí, con la dinámica de tirar las cosas que ha dicho Fanzero Tú, esto tiene que tener algo, ¿no? Sí. ¡Ja! ¡Grande Fanzero Tú! Recoger rastreador. LOL. Eh. Robot, eres un bobo. Toma. El chat ha tenido que resolver tu duda. Para que aprendas, hijo puta. ¿Puedes hablar conmigo? Eh, no, haga, no me hagas el vacío. Soy un gato. Quiereme. Mostraos esto, hijo puta. Anda que no. Qué plomo. <risa> Un momento, me acuerdo de eso. Es un es un rastrador. Papá siempre usaba ese rastrador para vigilar dónde estaba. Tal vez eh, podamos usarlo ahora para encontrarlo. No me, cre eh, no me puedo creer que mi papá todavía esté vivo. Le he echado mucho de menos. Necesitas un arma para los tours, ¿verdad? Mi papá se fue con una. Solo tenemos que. Solo tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarle. Seguro que hay alguien en los urubios que pueda ayudar. Eh, ven conmigo. Eh, te, te abrirá la puerta, me encanta. Ah, acabamos de, de parar porque llevamos eh, horas caminando. Nada, campeón, por eso no os metáis y nos adentráis mucho. Hidratarse y por supuesto no desorientéis Campeón, gato caja completamente Era el meme gato caja, no, no, pero toda la razón ¿eh? Increíble, o sea, claro, no me estaba Fijando eh, arriba del todo, o sea, estaba buscando Pistas, traducciones y tal ¿Puedes venir conmigo? Y yo, tú eres tonto ¿Qué te pasa? Ah, vale O sea, que lo deja mi suerte, ¿será? Será gilipollas Vale, eh. se lo llamamos A la anciana A la anciana que teje A la anciana que teje Vale, a ver. Previamente esto por lo a todo el mundo, compadre. ¿Puedes reparar su rastreador en esa dirección? Ese chico Elliot que vive allí es un eh, verdadero genio de la tecnología. Elliot. Lo deja, eh, Le deja un gato, literalmente. O sea, eh, joder, tío. Es un puta robot en vez de ir, ¿eh? Qué cómodo, eh. O sea, joder. Joder fruta. Sí, sí. Quédate con la puerta abierta, cabrón. Joder de puta, eh. Muchas gracias por siempre estar eh, siempre tan activo, tío. Eh, dando tanto cariño. ¿Puedo sacar una lata? Eh, esto es una moneda de cambio super guay. Se va a hacer una eh, robo, eh, Ya pa' eh, con eh, su novia eh, máquina. O literalmente va a haber H, eh? Increíble hijo puta. Tenemos ya tres, podemos comprarle cosas a la anciana. O sea, pero yo creo que es la anciana, aunque Elios no sé quién coño es, tío. O sea, porque por aquí el gato no puede correr? Está cansado el gatete. Eh? No es el principio, ¿no? Ah, no, rubio. No, no, sí, sí, sí, este es el principio. Mmm, Eliot, ¿dónde coño estaba Eliot? Es que no tiene mapa, recordad de eso. Eh, eh, aquí. A ver si me abre. Tú eres Elliot, bro. Hola. Parar. Ahora. ¿Cómo? Hola, me abre la puerta. Tiene un candado, lo dudo, ¿no? ¿Omitir? Coño. Está bien, puedes irte. El guardián dijo que no fueron los turques. Lol. ¿Tienen las skills de Display desactivadas? Eh, sí, campeón pues, ya, me, Ayer me, rabé, me rayé tanto con lo del bugueo Que no lo tengo no lo tengo ni activado ahora mismo O sea, no lo tengo ni activado por lo mismo Lo activo un segundo Es que no sé, ya me pongo a pensar millones de cosas Que no solo sea Steam, ¿no? Al fin y al cabo Pero ya lo activo, ahora mismo no estoy jugando a nada del otro mundo Supongo, o sea, no tiene Es online, offline el puto juego, sea, No creo que dé problema pero el Tekken sí que dio problemas ya no, ya no tabuleo nunca, ¿eh? O sea, jugando al Tekken en un juego de Steam No voy a tabulear en la vida Bueno, este juego de, es de Steam Pero no me ha dado problemas hasta ahora No sé qué coño pasó ayer Literal, pero me molestó tela Porque encima que Twitch está tan mal Y, la, ¿sabes? Cómo está todo el panorama en Twitch eh, Me quita todas las visualizaciones, tío O sea, mira que son pocas realmente Tampoco gran cosa Game, aunque bueno, no sé las cartas aquí Pero van a tener mucho... Pero no sé, me, me rayé y digo A lo mejor es por el puto Disper Pero no creo, la verdad Tampoco tiene un consumo tan alto eh, Señora, eh, usted es la anciana, ¿no? ¿Puedo comprarle? Vamos a hacer eso, gente Vamos a, vamos a hacer eso, tío O sea, vale, voy a, voy a comprarme el cable eléctrico, ¿vale? O sea, un momentito Eso, lo voy a traer a la anciana, tío Quiero que me haga un poncho Quiero que me haga... Tú no eras, ¿no? Tú no eras, bro Tú eras, no eras tú, ¿no? El camarero podría irte contra alguien que lo pueda arreglar Vale ¡Camarero! ¡Camarero robot! Hola, ¿qué tal? El infierno robot Hola, ¿qué tal, Jacob? No eres de aquí en que puedo ayudarte Ya me has visto muchas veces, oh puta Qué objeto tan bonito y raro También conozco a un tipo que arregla cosas así Tiene mucho talento, pero es solo un poco... Eh, bueno, se llama Elio. Su oficina está justo a la izquierda eh, Cerca de la tienda de la abuela ¿Pu tínala? Vale, pues del tirón, vamos a darle Ya sabemos dónde está Pero primero voy a, voy a parar un momento aquí, ¿vale? Para, para o sea, venderle, o sea, comprarle, perdón Eh, eh tú eres nuevo, ¿no? Ah, este es el jardinero. Este es el puto jardinero, ¿no? Bueno, voy a hablar con él. Hace tiempo que no hablamos con él, ¿no? Parece pedido que necesita. No, vale. ¿Cuál es el? ¿Cuál era el comercial, tío? O sea, era este. Aquí, aquí, ¿no? Vale. Vamos a comprarle. Ahora que vamos para lo de la anciana, le voy a comprar el cable, ¿vale? Esto eran tres, ¿no? Vale. Ah, por un hay super spirit No tengo eso Qué putada, tío Vale, pues vamos a pillarlo, tío O sea, la bebida aquí tiene Vale No sé qué coño es, pero bueno Recordar, mira, un recuerdo Hostia Ese era él, seguro Fijo Este es un moroidro eh, temprano de eh, un camarero En ese eh, entonces no, no, no tenían personalidad Solo eran limpiadores autónomos glorificados Qué guapo Creo que es bueno eh, que acabaran eh, imitando a los humanos. Qué chulo. Es como si lo echáramos de menos. Y en cierto modo evitaron que se extinguieran. Qué guapo. Un camarero... Eh, ah, un compañero. Hostia, pensé que era el camarero. Son buenos robots. Qué monos, tío. O sea, qué mono el gatete, tío. Bueno, no tengo el detergente raro ese, pero sabe. Worth it. Es un recuerdo más para el gato, tío. Vámonos para la anciana, gente. Ancianita. Aquí, ¿no? O sea, esto. Esto es, ¿no? Ah, no, esto es el bar. Junto a la izquierda, ha dicho, ¿no? O sea, voto para la izquierda, gente A ver La anciana al lado Super... Ah, mira Hostia, si le puedo conseguir Voy a intentar pillar eso, ¿vale? Son misiones secundarias Me dejará entrar ahora el hijo puta de... De aquí en la vida, ¿no? Eres uno de los gamberros que... No, no me deja, tío Hay una forma de entrar aquí Debería haber una forma de entrar aquí, gente Necesito ese puto detergente Para intercambiárselo al, al comerciante Os lo juro es que seguro está guapo, supongo que habrá varios finales eh, Si consigues todos los recuerdos, a lo mejor es solo un logro eh, Cutter de Steam Puede eh, ser campeón, quién sabe, la verdad Yo supongo que, que tendrá que ver con el lore A la larga supongo que los desbloquearás todos Y yo, eh, no hay una forma de entrar aquí, tío O sea, de ningún modo Bueno, venga, voy a ganar No me quiero desviar tampoco de la historia Pues tampoco nos podemos pegar todos ratos rato jugando al juego pues, el gato aunque me gustaría, pero bueno En algún momento llegaremos hasta a la altura de grandes streamers Que no tienen que estar pendientes, por supuesto En este aspecto de todo lo que tiene que ver con Ya me entendéis, ¿no? Ah, programación Heliot O sea, todo hacia allí Uy. Eh, pero programación Heliot O sea, ¿dónde está eso? Supongo que es ese, ¿no? Vale Ah, este man, tío, tú eres Heliot Rosie ¿Y Heliot? ¿Dónde coño estás, cabrón? Me ha troleado Está viendo la tele ese puto robot No me he dado cuenta hasta ahora What? O sea, para allá, pero de para allá, ¿no? Coño, si lo encontré antes de suerte la anciana Debe de estar aquí La anciana sí que estaba aquí, ¿no, gente? Aquí está la anciana, ok Entonces la tienda esa tiene que estar aquí Esta puerta Eres tú, bro Conocer, conocer, eres tú este... Dios, este robot está reventadísimo, eh. Vale, debe ser aquí, pero como entro. O no tiene letrero, vale, esta casa no tiene letrero. Ah, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, traducir. Romación en la puerta. Vale. Ok. Ok, vamos. Ah, este sí que es serio. A ver. Ábreme la puerta, Elliot. Ajá. Hola, Eliot, ¿qué tal? Eh, me acabo de meter en tu casa porque sí, Dios, este robot es un flipado, ¿no? Hermano, conocerme, acabo de meter en tu casa, lo sabes, ¿no? Chute, es un flip ¡Ah, una partitura! Me la quedo. Se la robo, gente, ya. Le voy a robar todo. ¡Ja! Hijo de puta el gato, cabrón. Ey. Bueno, en verdad, supongo. A ver, a ver, a ver. Antes de nada le voy a Ah, tú eres Helios, de verdad. Hijo puta. El otro robo un simple robo tonto. Esto es para que haga el gato. Vale. ¡Lol! ¡Hala! En serio. Qué guapo. Guapísimo. Recordar del tirón A ver qué recuerda, tío, de los árboles Este árbol es una maravilla de la ciencia Qué chulo, gato ladrón completamente Es notable que el ingenio eh, humano haya Encontrado una manera de crear plantas eh, Que crecen sin luz solar, la vida orgánica necesita árboles Para purificar el aire, ¿vale? Los robots no lo necesitan Pero cuidado, eh, cuidan de ellos De todos modos en, eh, el, Es que los humanos habrían eh, Los humanos habrían querido, vale, guay, 33% Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres Elliot? Hola, hola Elliot, hola, soy un gato ¿Sí? ¿Te puedo ayudar? Claro que me puedes ayudar, cabrón, toma Claro que sí Wow, fíjate eh, qué, rastreador, eh, qué rastreador Es el modelo Toima eh, BR2000 -E -E Puedes rastrear a cualquiera eh, eh, con este aparatito, ¿me deja? Sé cómo repararlo, pero eh, cuando estoy temblando así no puedo usar el teclado eh. No sé si estoy enfermo o me pasa algo, pero no me siento bien, pobrecillo No, no, no puedo trabajar cuando estoy eh, temblando así Creo que necesito una manta para arreglar tu rastreador Vale, pues ahora sí que tenemos que pillar Porque la anciana nos tiene que hacer un poncho Entiendo La anciana nos tiene que hacer un poncho Entonces, con esa ventana Seguro que hay una probabilidad muy grande De poder llegar a robarle el detergente Para, por supuesto, eh, poder llegar a intercambiárselo a la anciana Vale Esa es la parte del lore ahí, ¿no? Y pues Tienen manta aquí, esos guarros ¿O no, tío? Eh, partitura Ah, no ¿Todo el mundo tiene lo de los flamencos aquí o qué coño pasa? qué guapo Nada, pues vamos a buscarle Yo creo que es eso, ¿eh? Pobrecito, tío, está con el temble que el man A ver si ¿sí por aquí arriba... Nada, ¿no? Vale, pues siguiente en vez de que debemos de ayudar eh... nah, no hay Nada, no hay nada ahí Vale, supongo que por aquí sí que me dejará, ¿no? A ver Ah, amigo, entiendo Esta es la parte por la cual no puedo pasar ¿O sí? No, no, por arriba, por arriba Ajá Vale, vale, entiendo Esa es la tienda de detergentes, ¿no? Sí, esa es la tienda Este es el bugueo que me dio antes Por aquí tiene que haber una, una clave O sea, por aquí tiene que haber una forma De, de entrar al a puto bar, tío eh, Voy campeón un momento Que vaya la Últimamente con los tabuleos de mierda, tío O sea, aquí están las pelotas De que se quede buguet ¿Podré entrar por aquí? Mierda ¿Y eso? No hay ventanas, voy No hay putas ventanas, tío O sea, por donde entrar el gatete Son muelas, eh O sea, molaría Molaría que, que existiese la posibilidad de, de entrar a la, a la sala de los de, putos detergentes ¿Cómo entraré ahí, tío? ¿Sabes? Tengo que encontrar la forma ¿Se lo da el hilo? ¡Qué paranoia, campeón! ¡Hostia! Claro, porque he puesto la F <risa> He puesto la F, campeón, por eso Ha salido el primero El que haga la leche, tío Ahí está, de buena Ahora sí, campeón, perdón Vamos a darle A ver qué es lo que pasa O sea, por aquí arriba podré subir de alguna puta manera No, mierda Increíble El gato de ladrón es del 2077 Ahora lo veo campeón Voy a quiquearlo Vaya tela, tío O sea, como ahora me manda al quinto carajo O sea, increíble O sea, bueno, en verdad Es fácil, supongo Ser un puzzle de mierda Ajá, por aquí arriba es la misma de... Y si sigo por aquí, tío ¿Qué sentido tiene entonces? No, este no es la misma casa o sí Si es la misma casa de robos cabrón, ¿no? Es aquí Ah, no Tiene otra... Ah ¿Eh? ¿Podré robarle aquí algo? va Ahora va del gato ladrón, ¿eh? Completamente O sea, ahora mismo es gato ladrón Gato 10 Nivel 99 The question marquis is Where is the man, bro? Bueno, aquí Son solo... ¿Podré pasar por aquí como la otra vez, no? Supongo que yo ya aquí he estado, tío Sí, aquí he estado La cosa es... Eso no lo vi antes, ¿no? Partituras, vale Pues mira, las partituras Se las podemos dar también como asteres Al músico, tío robo robo músico y tú freidora, ¿sabes? Con lata de cerveza, será Vale, a ver qué Nada, ¿no? O sea... ¿Cómo cojones conseguiré el detergente ese? Bueno, voy a molestar al puto eh, pibe del centro... Bueno, de, de, del... Del... qué extraño se cae ahí abajo A ver si por lo menos en vez de darme una lata de sardinas o algo eh, me, me tira... Oh, una partitura Ah, no, esto no es una partitura ¿Ah, sí? ¿Por qué no la pilla ayer? ¿Qué? ¿En qué sentido tiene que no lo haya pillado? ¿Eh? No se me guardó el progreso ¿Esta era la casa de quién? ¿Quién coño había aquí? A ver la puerta, por favor, soy un gato, tengo hambre. ¿Qué es ese en no, la puerta? Probablemente no sea nada. Hijo de puta, me ignora. ¿Puedo subirme a tu tejado? O sea, no, no. No puedo, no puedo. Fodas. Vale, nos vamos. Yo supongo que será por el tejado, tío. O sea, por el tejado. Es por donde podré, Es que habéis allí, tío. Esa... Ah, mierda. Bueno, bueno, bueno, bueno. Nani. Seguro que me puedo colar por aquí. Fijo, eh. Necesito colarme en ese puto badulaque tío. Vale, es ahí donde se cuelan Y si hablo con vosotros, tío, dejéis de tirar pinturas Si sí, no me mira mal Cuidado, necesito concentrarme para tirar Tú eres tonto, tío Qué tonto, bro Era la señal, ¿no? A ver O sea, pero este es el establecimiento concreto, ¿no? O sea, ¿habrá alguna forma de entrar por una de las ventilaciones o algo? Me estoy rayando Es que lo de la manta tiene todo el rollo de que sea con lo de la anciana, ¿eh? O sea, fuera de coña tiene, Debe de ser con lo de la anciana Pero no encuentro ahora mismo la apertura a este lugar una a ver, aquí arriba, a lo mejor aquí hay algo. Las interlantúas ahí se cae el gato para adentro. No, aquí ya es caída libre. O sea, no hay nada aquí. O sea, la pelota. Nada, por aquí. Me a intentar bordearlo o algo. Una ahí, ¿no? Eh, eh, por aquí seguro que puedo, ¿no? No, tampoco. Vale, pues sigo bordeando. No tiene sentido. Vale, está el restaurante A ver ahora, tío, o sea... ¿Era el restaurante? Mierda, o sea, no, no, no no Era el bar Aquí, aquí, aquí ¿Qué de hacer, tío? ¿Qué forma habrá de joderle? A ver, hay algo para interactuar Eso es solo de traducir ¿no? Es que debería dejarme entrar, ¿sabes? En plan, no... O sea, no por afuera Está claro, pero... Oh Por ahí arriba, o sea, no tiene otra solución Siempre me da en el mismo lugar O algo A ver Mira para arriba, catete que están los tontos estos haciendo el bobo, tío O sea, no hay una manera de que terminen ellos o algo No tiene sense No puedo entrar por ningún lado, tío O sea, hola Bueno, pues voy a molestarlo A lo mejor ahora cambia el, el diálogo con el maldito NPC Puede ser A ver, yo supongo que sí, que cambiará el diálogo con el NPC Ya que estamos y que he activado la misión O sea, ahora sí lo molesto Debería decirme algo, ¿no? O sea, pienso a ver si puedo bajar por aquí Wow, gato truco Puedes saltar ahí, gatete, eh No, y ahora Nice ¿Eso estaba ahí para que los bateara? Necesito el gente, coño, ábreme Bro, no soy yo, tío Vale, eh Vale, voy a darle otra vez ¿Eh? ¿Eh? Voy a molestarla al máximo ¿Me repite el mismo diálogo? No puede ser A ver Tiene que haber una forma, tío, de que se o algo No, tiene el mismo diálogo, tío, o sea, no tiene sentido Si es que es la única forma Que tengo de intercambiar con la señora eh, Con la que vende, miradlo, tío, cómo lo hago O sea, esta... es eso Es esa puta mierda de detergente que necesito Hola, bro, ¿tú quién eres? El pide la pintura, tiene dos botones. Sí, campeón, para que el gato se roce por encima suya. Voy a hablar con el otro igualmente. A ver qué me dice ahora. ¿Será mejor que no nos vuelvan a tirar un cubo de pintura? ¿O, eh, o, o Cosma, se enfadará. Vale, pues... Tipo dos acciones. Sí, una de ellas es como rozarte por el robot. Pero vamos, ahora mismo voy a hacer que... O sea, que molestarlo, campeón. Fancer tú para que, se, para que falle el tiro con la pintura. Y, y bueno, me deje Porque ya ese robot me ha dado una, una pista. Aunque por ahí, esa ventana, tío, ¿puedo entrar por ahí? No me jodas No, no Vale Puede ser que eso sea la, la pista, eh O sea, molestar a, a, la, a los dos robots de, de arriba Y ya estaría Putos robocitos, tío A ver Bro Ve, el otro es este, campeón Ah, pues no, mira Ahora es otra opción Pues sí, ha cambiado, campeón Ha cambiado Antes solo se rozaba el gato por el robot Claro, estaba rayado, digo O interactuó, interactuó Pero ahora sí Menos mal A ver si tiran Ahora me tengo que ir corriendo, ¿no? Grandes He vuelto, he vuelto, he vuelto. Cuando lo has dicho, he vuelto, verdad, joder. La otra interacción, como he dicho, pues era rozarse por el gatete. Vamos a tener que bajar súper rápido, gente. Mega rápido, ¿no? O mega luz rápido. ¿Pero cómo coño bajo rápido? A ver. Supongo que el tubo es la clave. Bro. Ah, que lo va a limpiar. Pues de puta madre, ya estaría, gente. Pues ya está. Finiquitado. Jaja, <risa> soy un gato. No me ves. Jaja. <risa> Para, vale, detergente, detergente, detergente. Curre y al detergente. Bro, dame un bote. Bien, bien, bien, bien. Recoger, recoge, recoger. coge los robots Bien, ya lo podemos traer allá por la mantita de la anciana eh, no obstante, voy a robarle más cosas Ya que soy un gato ladrón, le robo más cosas <ríe> A ver, eso es un juguete, ¿no? Para mí, eso me lo llevo, dámelo No, no me deja hacer nada más Ajá, full eh, detergente y ya estaría, ¿no? Oye, ya que estoy, ya que te he robado eh, Robocito, eh, puedo conocerte, tío <ríe> Otra vez tengo que limpiar el porche de mi tienda Madre mía, solo hice eso Dejan paz a mi tienda, canalla Lol, pobrecito, tío Vamos a por la tierra, gente El gato ladrón El gato es un ladrón El gato volador es... Increíble, guapísimo Cómo roba el puto gato Eh... No obstante, voy a dar a esa máquina Que habrá pasado ya un tiempo Y puedo teclar No, mierda Está eh, fuera de servicio Vale, la tejedora estaba Hacia allí, sí Pues ya estaría Vamos a darle el poncho A nuestro amigo Robocito Lo decir, fuera Coño, casi lo... Eh, hola, señora Me haces un... Un poncho Ay no, coño, me, me he confundido, es el tendero Le robo un bote de detergente cinco minutos después Pobrecillo, o sea, literal, a ver Es que eso, eso en plan, eh, te voy a conocer ahora Robot, que te he robado <risa> Nah, pero menos mal, joder Si no me llegas a decir otra vez los del diálogo, no me replanteo hablar otra vez con ellos Porque estaba pensando, digo, pero si es que no me dejaste otra cosa Y como la otra acción era el mismo Campeón, tú, pues entonces me he quedado Las mismas, vale, el comerciante ¿Dónde coño estaba, tío? O sea ¿Para allá? ¿Era para allá? era para allá ¡Ay, campeón! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está? ¿Cómo? Eh, por supuesto va este jueguecito con flow White? ¿Cómo? El Gatete está malo, tío, está pocho, pobrecillo oh, El Gatete, en mi opinión, no me gusta El también me gusta mucho porque Su juego que en el 2017 pues salió Y en ese aspecto pues, me gustó muchísimo Yo me lo pasé en 5 horas Normal, campeón, a ver, hostia, yo Es que me he hecho muchos retos, no solo es un speedrun, me he hecho no hits Enteros, o sea, literal A mí me lo regaló un amigo, está muy chulo, a mí el Gatete me gusta mucho La verdad, el DLC no está mal, pero es muy corto eh, pero vivir con vosotros ese tipo de perspectiva de un DLC después de 2017 que no sacaron nada Me gustó mucho, así que con eso me quedo DLC también es baratillo, ¿eh? no es algo muy caro ni mucho menos Y para gustos los colores siempre, habrá gente que le guste más un juego que otro campeón En ese aspecto más ahí, que yo, bueno, eh, ya sabéis de más, me gustan mucho los juegos difíciles Y en su momento yo, es un juego que siempre ha creado mucho hype en el canal Mucha tendencia, ha venido mucha gente a lo largo de, de todo el desarrollo que llevamos en Twitch y por supuesto, como ya sabéis, muchos de ellos eh, Han estado, ¿no? Eh, y siguen estando aquí en el canal Todos los días, macho, y eso para mí es algo Súper bonito, que realmente tiene un valor súper eh, Ya me entendéis, místico, tío ah, ¿Puedo subir ahí arriba? ¿Algún... Ah, ahí arriba, ¿no? Ok Está en poco tiempo eh, ¿El qué? ¿El juego, dice ¿Campeón? ¿O el DLC? El DLC es poquísimo tiempo A ver, daros cuenta que yo no soy un, un típico jugador ama amateur Yo pues voy a ruchar, que flipa <risa> En plan, yo soy como el máximo exponente de una persona que es pro de los videojuegos pues, entonces me, me duró bien poco, me duró dos días En dos días me había hecho ya el DLC Pero porque también racionalicé Y como el cat no estaba generando tanto campeón Pues me replanteé el hacerlo en dos días Simplemente Tardé un poquillo más porque lo quise dividir y estructurar de una manera En la cual no, ¿sabes? no fuera jodida Literalmente a mí me gusta eh, pirranear Mario 64 Tardo 20 minutos Flipa, pero tienes que tener el juego de verdad, campeón En plan, el juego antiguo en base Si, como yo, yo por ejemplo tengo remake, campeón y yo no puedo hacer los clichés de la escalera Ni del conejo, de, ¿sabes? Nada Hostia, Recordar pobrecillo, murió En cuanto lo dominas, es como cualquier cosa Sí, o sea, cajete es patrón, solo tiene patrones. El científico, para qué. Eh, para, Hostia, para el que solía trabajar siempre decía que quería retirarse a una pequeña cabaña y estar pescando todos los días. Un robot, ¿sabes? Pero claro, eso no era imposible en la ciudad y nadie podría eh, haberlo hecho durante al menos seis años. Cuando lleguemos al exterior, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece si nos hacemos eh, con una casita, con una cabaña de pescar inofensiva y un montón de libros? Qué guay. Creo que eso eh, es lo que el científico hubiera querido. Pero primero debemos ir a buscar a Doc. Qué chulo, tío. Recuerdo de bloqueado. Sí, sí. Ah, el Catet, sí. O sea, no es nada del otro mundo. Es muy divertido. Lo importante es eh, no hacerlo y, y olvidarlo, ¿sabes? Realmente. Pobrecito, tío. Las escenas son tristes, ¿eh? Del puto juego siempre. Sí, pero no la campeón Mike que ahora te veo. Bueno, ahora te vemos, por supuesto. Yo voy a jugar un poquito más eh, al, al Gatete Move, que me gusta, la verdad. Me gusta bastante y así también nos lo terminamos. juego que no genera, tío, por mucho que a mí me guste... Ya me entendéis, tengo que terminarlo rápido, es muy muy triste, pero no hay otra optativa, ¿no? Cuando eres un creador de contenido pequeño, no buscas eh, crear contenido que no sea llamativo para más personas Yo sé que vosotros valoráis cada juego que traiga al canal, da igual que sea eh, el Mario 64, ¿no? Literalmente Entonces, ahí ya es una retórica bastante moral que hay en Twitch, muy chunga realmente Y eso, yo creo que es uno de los cánones más desgraciados que tiene esta plataforma que no te permite crecer siendo un creador de contenido pequeño, eh, literal, a no ser que seas ya, ¿me entendéis, no? Eh, adinerado, ¿no? En Twitch. Eh, Seguimos esos cables, estamos por la parte eh, opuesta, ¿no? Voy a echarme un eh, DMC, de Minecraft, qué guay. David marcará y me gustaría jugar alguno, pero eso tenemos que tener tiempo, igual, que ya me entendéis. Cuando no sabéis la ilusión que vamos a hacer, tío, cuando venga el momento en el cual eh, podemos estar 200 personas y diga, pues mira, hoy, sábado, de juego retro. Y nos pongamos a jugar Final Fantasy 9 compadre, qué guapo. ¿Sabes? Realmente, eso tengo un montón de ganas, tío. O sea, me, me haré hasta, te lo juro. O sea, os lo juro, chavales, chavales. Tengo preparado un podcast con mi amigo EW Cuando vea cómo puedo emularlo jugando al. O sea, para que venga, ¿no? O sea, y jugamos los dos. Eh, para jugar al Digimon. O sea, el puto Digimon. Eh, que nos hacíamos la Play 1. Eh, ¿Sabes? Increíble, que era súper difícil, tío Era la polla, Higo, ¿conoces el pez que Encontraron en Chile? Se llama eh... ¿En serio? A ver, qué paranoia Bueno, a ver, bueno, no tengo tanto miedo ya a tabular Ayer estábamos más cagado Eh... Came, eh... ¿Me la a... No sale A ver la a... Este pez Descubrieron en Camboya el pez de agua dulce Más grande de él una... ¿Eh? Eso es una raya, ¿no? Hola, Sandri grande ¿Esto es? Una raya gigante, campeona Qué fumada, ¿no? Es una puta raya gigante Dios, oh, te deletea, ¿sabes? Te pega... O sea, eso te come O sea, bueno, ahí cabe... Ahí cabe un humano, ¿sabes? Sí, colosal No sé si es ese O oh, aquí salen varios Qué raro, ¿eh? Dios, qué coño es eso O sea, es eso Como una manta gigante, ¿no? Hostia, ya sabéis, también por ejemplo en Perú hay una cultura grande por los ciruros, tío También, ¿eh? o sea, fuera de coña, es una aberración brutal O sea, he de decir, eh, Santri y el Lobo, que la, o sea, las mantarrayas, de cuando son bebés, son las bollas Parece que te sonríes, tío, las, los putos bichos, son la caña Me hace mucha gracia, no sé si las habréis visto, pero son súper monas, tío Yo vi una los otros días eh, en el tisto estaba nadando al revés y parece que te sonreía O sea, te sonría, qué guapo mm, Es un generador eléctrico, pero parece que le, falta, eh, que le falta alguna pieza para que funcione O sea, es chulo, me mola que la hayáis visto, son súper bonitas como las mantas de. Eso, eso, eso, hay ¿eh? un Pokémon así. Lelo, eh, pez, eh. huea. la wea. la wea, en plan, de, de wea. De wea de huevo, que le coma. O sea, de eso, Santri. Hostia, pues lo buscáis todo. Para que tú veas que me ha salido eso, eh? Yo no te digo, nada, es solo una mantarraya estratosférica. Yo soy altamente baitable, campeona, Santri, literal. Eh, porque como confío en vosotros, sé que es una broma, no eh, lo hacéis con mala intención ni mucho menos. Sé, por ejemplo, cuando lo hace una persona, nada más venís como para hacer la gracia y partir el hielo. Pero vosotros ya tenéis una confianza conmigo y con todos los del canal increíble Fucking Santri se estará riendo ahora Nada, pero eso es bueno, la felicidad es buena Literalmente, y gratis, eh, o sea, ya me, ya me jodería Gente, voy a intentar hacer este puzzle, ¿ok? Y, y ya estaría Eh, hey, ¿qué tal campeón? Ese Álvaro García, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Desde que viniste, siempre te lo digo Desde pequeño también, desde siempre eh, eh, va, eh, Es un amigo nuestro de la infancia, se llama Álvaro García, tío Literal, ¿cómo estamos campeón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va el veranillo? Eh, te habrás ido, supongo, ¿no? A pasar un par de días con tus padres algo de chill pues yo no, eh, yo no me, no me estoy riendo. Eh, me lo he comido entera yo, yo también. O sea, claro, pero hueá de huevo, ¿sabes? Literalmente, que no caí. Es que Sandri eh, es Sandri. Me voy a confiar en ella, ¿sabes? Al igual que en todos vosotros y vosotras. <risa> Literal. Qué ganchona que es. Pero eso es bueno también. Es producir. Eh, eh, ¿Sabes? Ilusión y risas, tío. Eso realmente para mí es lo importante, ¿no? O sea, en plan, en los shows que hay, tío. Son risas y lágrimas, ¿no? Eso es, es importante, tío. Súper importante. Sé que estoy jugando un juego de chill, pero ah, está súper guapo. Sí, ese Álvaro, tío. O sea, ya se te extrañaba. Digo, hostia, tiene... O sea, pero te ha ido guay, campeón. O sea, el curso guay. Hostia, miradlo La energía la produce un bicho de estos. Eh, aquí debe de haber alguien. Pez, eh, que me la wea. Eh, pescame la wea. Agárrame esta. ¿Será? Eh, agárrame esta. Eso se decía aquí en el 2000. Te lo prometo un montón. En plan, Santi, te lo juro. Todos los niños de las clases eran iguales, los hijos de puta. Sí, po, pues llévate esta. Sí, pero no sé... Yo, tío, esa época la pasé fa fatal, tío. En plan, qué pesadilla, tío. La peña... Si así, pues llévate esta. ¿Dónde va? Pues llévate esta. Yu, está bien, mano. Después algo, no se quedaron con esa paranoia en la cabeza. Vale, tenemos que encontrar el generador. O sea, de Question, madre que es. The Generator. ¿Cuánto cuesta el juego? En Play cuesta 30 euros, campeón García. Y em, en Steam, 20. O sea, perdón, en Instant Gaming 20. Pero se han acabado. 27 pavos en Steam. ¡Ja! ¡Qué mono, eh! Hola, Pablones. ¡Eh, Pablones ha venido! ¿Eh? ¿Dónde está el mensaje de Pablones, campeón? ¡Eh, no lo veo! Yo, hostia ¿Eh? Hostia, la madre me parió Y yo lo juro que cuando la saluda saludado Lilobo A mí no me había salido el mensaje Con tanto delay boy. Tío, no sé cómo regular eso La madre me parió bueno, papá, buenas papás, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué pasó, mi hermano Paulone? Pues muy bien, la verdad, ¿cómo estás tú? Con mucha calor, mancho, o sea, os lo prometo de corazón, más, me cambiaré ahora porque ya me entendéis, Peña, que dirá, eh, sabes lo que te digo, tío, el papajío, eso, eso, es algo normal en los humanos, tío, con bastante, bastante calor y disfrutando, por supuesto, de este eh, jueguecito de indie, eh, mi hermano Paulone, súper divertido, del gato, que seguramente ya lo habrás visto, y ya hablé de él, eh, del Summer Face, está bastante chulo, lo único que no genera, pues, como otros juegos, no, obviamente, ya me entendéis. Que salieron de, de una, ¿no? Pero bueno, obviamente este tipo de juegos lo juego para vosotros y para vosotras. Y, y se, se acabó, ¿no? En la que hay, tío. Eso es lo bonito. Me cago en la leche. ¿Y qué tal es tu, eh, ¿Qué tal estás tú, Pablones? Que allí también hace mucho calor, tío. Es que ha salido en la pantalla. Eh, no había mensaje Hostia. que te lo juro, campeón. Me he quedado rayado. Oh, o sea, en plan. mía! Eh, Paulones, tío. Es verdad, te lo Muy di bien, en el, el disper, eh, En el disper, eh. Está vivo el puto doctor, hijo de puta. El puto Mario. Tengo ganas de jugar Mario 64. Lo jugué la semana pasada, tío. Hola, belleza, polonesa, Gracias, eh, Álvaro García. Grande esa tío. Qué, qué grande. Siempre tan amigable, tío. Eso me mola desde que vino de por el Minecraft. Que ponía a y dice hola y sale una especie de Digimon diciendo hola. ¿En serio? Ah, claro, porque. ¡Ah! ¡Hostia, qué grande! O sea, el Te ha ido más rápido que el mensaje de Paulones, tío. Increíble. Espera, tú no eres el Subtur. ¿Quién eres? Eh, llevas mi chapa ¿Cómo lo has encontrado? ¿Te envía mi hijo? ¡Ah, Simus! Eh, qué listo eres. Lleva siglos aquí. Eh. Vine aquí eh, para eh, probar mi. De Flutsor, wow, pero no, eh, salió según lo planeado Ojalá pudiera volver a casa, he hecho de menos mucho a mi hijo bro. Pues he echado un vistazo por la casa, si quieres. No, no tengo ni idea de cómo escapar de aquí ¿En serio? Qué robo tan tonto, compadre, o sea, ¿cómo coño no, no sabes escapar de aquí? ¿Eres tonto? Hijo puta Ajigo, dime campeón a Santri, ¿qué pasó al final con el baboso ese? No, eso no, mira, a ver si eh, le puedo sacar clip Sin problema, campeón, y luego ya me jodería O sea, claro, el bot le ha dado la bienvenida a Paulone es la pistola para matar a los sur. Oye, ten cuidado con el deflustor A plena carga puede hacer explotar a los sur, como si fuera a confeti. Esta presuicida necesita eh, 1,21 eh, wow, gigavoltios. O sea, ¿qué cojones para funcionar? Y lo único que hay. Por aquí, eh, con este tipo de energía, es el generador que hay fuera. El problema es que eh, no funcionará. Creo que eh, se ha fundido eh, el fusible. Y con eso, Zurk eh, es eh, demasiado peligroso eh, salir a arreglarlo. Yo no soy lo bastante rápido, pero tú igual sí. Eh, si sí puedes llegar hasta el generador y reemplazar el fusible. Vamos, sí, me te enseñaré. ¿Qué tienes que hacer? ¡Qué guay, tío! ¡Ah! No puedo, ¿Nainbot ¿no? Buenas, eh, Santri. Buenas, y luego, ¿cómo vas? grande? Hola, bien. ¿Y tú? Grande ese ¿Y cómo estás tú, exacto, Pablón? ¿Cómo va, macho? Que va, con esta calor horrible. Que mañana viene. Mañana es cuando vas a jugar con tus amigos, ¿no? De una al furbito. Está chulo, tío. Pero hace mucho calor. Igual que Chapa, que también está, ¿sabes? En el río con sus amigos. Qué puta calor, tío. Increíble. O sea, aquí el suelo ya está desprendiendo calor. Toma este fusible de nuevo. Cuando se encienda el generador hará eh, mucho ruido. Y eso llamará la atención del suelo. Una vez que lo arregle el generador, debería poder eh, cargar el eh, defluctor. Y ponerlo bueno, lo mancha. Si no tienes eh, que seguir este cable... Eh, vale. Mucha suerte, tío. Qué guapo. Ayer hice un, eh, un queque de... Eh, de plátano, eh, chido, ¿cómo es? se dice qué qué? En España, ¿qué qué? De plátano, batido Un batido, dice O sea, es que qué qué, o sea, panqueque Unos panqueques de plátano, qué rico eso Pastel, tarta, ah, bizcocho O hostia, qué rico de plátano ¿qué? O sea, mi madre siempre lo hace de, de, de limón O sea, pero de plátano tiene que estar muy rico, la verdad De naranja ya no tanto, ¿no? Pero de plátano sí, ¿no? I think so ¿Vosotros lo habéis probado? O sea, yo no he probado Ningún bizcocho de plátano, por ejemplo Por aquí no era, ¿no? Vale, seguimos el cable Ahora, de, eh, me miré un poquitito. Nada, o sea, jugaré hoy al Fortnite, sí, muy a mi pesar, pero también nos iremos al multiverse. Pillarlo, ¿verdad? Paul y Santri, pillarlo en la plataforma, está para todos lados, ¿sabes? Gratis, el multiverse. Eh, después doy también la, la, el drop, o sea, se activa el drop y tenéis la beta también por el canal, por supuesto. Está bastante chulo si no sabéis en este aspecto qué es todavía el multiverse. Pues es un juego similar en este sentido a, a lo que es el Bad Bro, pero con los personajes de DC. O sea, perdón, de la Warner Bros mi madre lo hace de manzana, naranja en chocolate Hostia, el chocolate que rico, de manzana, mira O sea, tiene que estar rico también, de naranja mi madre siempre quería hacerlo Sí, bizcocho, que rico un bizcocho de plátano, madre O sea, y después el azúcar glase por arriba ¿Y cómo te quedó campeona? ¡Lol! La luz ultra brillante ¡Wow! ¡Oh! Muy bien, bebé, grande esa Sandri <coughs> Perdonadme, últimamente hace ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, que me he el gato! ¡Ah! Yo, ¡Oh! ¿Cuánto hay allí? ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mátalo, perro! ¡Hijo de fruta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre por la escalera! Corre corre, ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Puedes subirte, cabrón? ¡Ay, mamá mía! ¡Mamá mía! ¿No has comido de plátano? Eh, ven, eh, yo, te hago, eh, yo te hago uno... Hostia, te lo juro te, te, pues, Tiene que estar súper rico, eh, súper rico Campeona, Santri, te lo prometo Súper, súper rico. A ver, que me llama mucho más la atención De limón, yo qué sé, limón, sal, al cabo Pero de plátano, qué guay Grande ese Santri, ¿sabes? Eh, qué, qué grande mi mamá hace eh, de plátano naranja y de, za de zanahoria también, o sea, caso, eso también lo quería hacer mi madre algunas veces y ha sido como... No, ¿eh? <risa> Pero tiene que estar rico, ¿sabes? De zanahoria, curioso. Sí, o sea, realmente... A ver, es rayadura, ¿no? Campeona de tu madre y tú le echaré rayadura, ¿no? Eh, o esencia de naranja, o de naranja, digo, perdón, de, de zanahoria. No, no, o sea, rayadura, punta para y lo vas haciendo. Hombre, ese Álvaro... <risa> Literal. Tío, por las noches hay eh, un poco de, de puto calor, tío O sea, perdón, de frío, hijo de fantástico eh, Haz puerta a poner en eh, marcha el generador Y García Campeón, te fueron bien, o sea, al final terminaste bien el curso eh, Luego lo diré, eh, le diré que haga uno de zanahoria Ahora este caso, o sea, está o sea, tiene que estar rico eso Imagínate a, a vuestros abuelo o a la abuela, ¿cómo se le tiene que dar? Yo lo que le voy a preguntar a Sandri, ¿a ti te sube el bizcocho? O sea, literal Gracias Nachidor, por eso me ha habitado. Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca, mú, ¿Eh? Pero lo que ustedes quieren. Los es aristocratos doble. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó de un gato, llegó el gato llegó el gato <risa> Félix, llegó Silvestre, también Contúrón, vino, garfil, pero hacía falta un gato eh, saben quién es. Eh, el gato guato. El gato volador. volador el gato volador. De ¿Qué, qué tema tan ridículo. Gracias Nachidor, por eso me he habitado. En Nachidor en su segundo de Second Day eh, Free. Eh. Me cago la leche, enorme Aquí estamos con el juego de gatete, tío Está súper guapo, en verdad Pero muy serio, muy serio Todo bien, quedamos eh, primeros en el tornillo de la semana pasada de 45 equipos había y mucho nivel Pero jugamos súper bien y pues, pudimos ganar Y ganar el... Eh, ganar? Y al ganar tenemos eh, inscripciones gratuitas eh, Hostia el para el torneo de la semana que viene qué chulo o sea lo jugaréis no Hostia, pues imagínate que lo ganas también eh, Paulone tanto tú como tu equipo ¿sabes increíble pastel eh de eh, rico pastel no pero imagínate sabes qué rico eso Hostia, pero de todo felicidad felicidades campeón Álvaro eh, que realmente también ahora empieza una nueva etapa no un nuevo curso le tenéis que dar bien duro un qué qué es un pastel eh, claro a Santri, como tú lo has dicho y luego lo ha interpretado como bizcocho aquí sería bizcocho realmente pero a mí me ha sonado como panqueque no en plan a la tortita no, pues un bizcocho, claro. Si me sube igual eh, de rápido eh, que la ganadas. No, hombre, no digas eso. Será Qué gacho de esta Si sí que lo dicen, broma. Pero hazte caso. O sea, que a mi mano nunca le sube, tío. Los bizcochos, ¿sabes? se quedan en plan a, a rarla por... O sea, están ricos, pero no suben, tío. No sé por Yo supongo que es por el puto. La configuración del horno, campeona Sandri. Ese Gordiglito, ¿cómo estamos campeón? En Michi Juegos, sí, está bastante chulo, la verdad Lo único que es muy serio, campeones y campeones. En plan, a ver, no vais a encontrar aquí acción y pollas en vinagre, no, está guapo El Lorelo más bonito, la verdad Es como mister Robot, ¿habéis visto esa serie? Un poco así, de esa, de esa forma, ¿no? Lo veo de esa forma el pastel eh, o el contexto de videojuego eh, cola Pero eh, creo que te refiero al pastel Claro, en Google pone pastel Ah, no, el bizcocho, es eh, bizcocho Que eh, lo acabo de buscar, claro, por eso, no <risa> Vale, vale, grande eso, y ese lilo Y ese fantástico, pero que rey con bizcocho ahora Mi abuelo me decía, eh, si quieres eh, te da algo eh, te, vale, vale, vale ¿Qué será? ¿Qué gacho este gordicristo? ¿Y cómo va también? ¿Cómo va por, por allí el calor, macho no, eh, no, sé qué está fumado, eh, pero eh, eso de eh, to toda la vida es eh, un bizcocho. Sí, un bizcochillo, es eh, pastel, eh, paso captura por Discord, pastel, bizcocho, o sea, tarta, me eh, entendéis, el humano en sí le pone nombres diferentes a cosas que siempre tienen un nombre universal, es eh, simplemente eso. mir el vídeo de Yuji, eh. Me de Yu un no poco sé quién es, la chiquilla esa, o el un chiquillo. 9. Eh, sí, es muy así, los robots sí, tío Nacho, está chulo, incluso los robots se ponen contentos y los robots han desarrollado una inteligencia, los robots tienen una puta biblioteca con connotaciones y movimientos humanos, ¿sabes? Que Han ido analizando y se han transformado, ¿no? En este aspecto un poco eh, en humanos, tío, con sentimiento, eso mola. Me cago en la leche, ¿no? Eh, yo no, eh, Google eh, Gracias por eso, Vitardo Tartatela, eh, tartatela eso es eh, tartamán, ¿no? Eh, el personaje de los Simpson cuando Homer es un... El, ya me entendéis, un puto justiciador Ah, el Juja, vale No sabía que lo había jugado, ayer lo jugó, número 9 Vaya película tan triste, me la vi eh, pensando que era eh, otra cosa Sí, campeón, esa película me la puso mi hermano cuando salió O sea, literal, yo... Bueno, es una película muy en plan cine mudo Pero está muy guapo, tío Está súper guapa la película esa lo sacó ayer, creo Claro, por eso te, te iba a decir No, no, no lo sabía es que ayer cuando A ver, Canekro No sé Bueno, el ruby mejor dicho Campeón cuando salió, sí Y con la beta Incluso el pre-order Como ha dicho también antes eh, Por supuesto Mike, ¿no? Pero yo, bueno Me pillé el juego en base No me pillé el pre Pero tenía ganas de jugarlo Obviamente no genera tanto Como yo me iba a esperar Pero mientras que a vosotros esté gustando y disfrutéis De una O sea, eso es lo importante Mira, el Discord el globo Un poco eh, el lobo Pero la verdad eh, Está muy guay El concepto en sí De cómo eh, encerrar Un alma humana En un cuerpo eh, de halata. O sea, es, vudu, es muy vudú. A que los zur se parecen más a los bichos del Han Sí, eso es lo que dijo antes el lobo y Han como he dicho, el lobo quiero jugarlo en directo. Pero Ardo, dos, ¿sabes? El uno es muy... está guapo, pero igual que el Portal, tío. Lo que pasa es que no sale en Instant Gaming, campeón, gordi Cristo y el lobo Acaba con todos esos zur para que podamos pasar. ¿El LB qué es eso, ellos? ¡Ojo! ¡Ojo! La acción viene aquí, gente. Toma rayo gamma, cabrón. Estás expuesto. Hostia, ¿qué? Para usar, no me deja ahora ¡Ajá! ¡Eh! ¡Hijo de puta, ha muerto! ¡Qué guapo, tío! Y si se parecen, Son muy, muy, muy parecidos Está guapo, da las alusiones Que tiene el juego Incluso por el número 9 No había caído, pero sí El no se percalienta casi siempre eh, Polvos eh, para paroneal, obviamente eh, En la mezcla Y esto eh, me lo dijo un familiar Pero eh, no recuerdo cuál fue Todo sale mejor Y tiene mejor sabor eh, Sí, se hace, eh, qué grande, si sí, todo se hace con amor, hombre, eso es cierto, campeona Sandri Mi madre siempre lo hace un montón de ilusión, pero después a lo mejor se pone triste, pero le no le sube mucho. Pero yo creo que es por el, por el, ¿sabes? Por el cacharro en el cual lo hace, campeona, te lo juro. Tomar, eh, Rayo Kamma, se convierten en los cuatro fantásticos, de eh, que cagaste. Eso me recuerda a, a una serie que está en Disney eh, Plus de eso, ¿no? Que es como eh, Rick and Morty, pero versión alienígena, tío, diferente, ¿no? Papá Higo, comente, eh, eh, la caña eh, que está eh, peligrando, ¿la caña? Ah, y os si tiene ganas, Nacho, vete para allá, comentará de una, correcto. Eh, Santri es eh, un queque, es un pastel, eh, pero es un queque básico, es un bizcocho, eh, puta, idioma de la chit. Es eso, o sea, nos referimos a lo mismo pero con diferentes tipos de palabras. O sea, a mí me hace gracia. O sea, por eso digo que no habléis de forma neutra, no, ah, ¿sabes? no, no rayéis. No entendí, pero está bueno. ¿Será? por vos eh, solamente por la... No, hombre, eso no, sino eh, Santri se refiere a lo, ¿Sabes? ¿Me entendéis? La, eh, la, la de esta, tío. O sea, ahí eh, la tira en polvo también. Que se le echa. Si está funcionando, eh, genial eh, Pero eh, sospechaba, eh, puede vale, sobrecalentarse Hay que dejar eh, que se enfríe un poco Cuando eso suceda, eh, espero que dure hasta que lleguemos al pueblo ¿Al pueblo? ¡Qué guapo! Se ríe esta Santri, me encanta que qué Muchas gracias por hacer que cada directo sea algo increíble Por supuesto, y en este aspecto por apoyar También eh, en verano, que todo el mundo está afuera Haciendo cosas, tío, y estáis ahí Y también las vacaciones, para muchos y muchas de vosotros y vosotras Literal, uf, la, tiene bajada de FPS Vamos, como el Final freddy churra ¿Será? Eso ya ves, eso decírselo a, a, al, al puto Jambit, macho Madre mía, tiene el Sniff Sniff eh, roto Este dice es funciona, eh, parece que han cortado la luz Vale, eh, vamos a tener que hacer un gato truco, ¿no? Vale, entiendo y supongo y, y deseo que yo con esto, ¿no? Vale, vale, vale, más o menos lo voy pillando Tiro esto para acá, ¿no? Tengo que subir ahí arriba, ¿no? Vale, gato truco, ¿hacia adelante qué hay? ¿Hay una apertura por la cual puedo subir? Vale, ahí arriba, sí, pues nos tenemos que llevar el barril hacia allí eh, voy rápido porque el juego en sí eh, Sé que está muy mono, está muy guapo Pero obviamente no genera nada Entonces tenemos que salir corriendo Sé que es muy pesado con lo de generar o no Pero Twitch está notando también Que por supuesto en este aspecto está jodido Además no poder eh, por haber desmonetizado Tanto, tanto, tanto a los creadores de contenido pequeño A tal punto que ya ni los juegos funcionan Como ya sabéis, ¿no? O sea, es ridículo y por supuesto siempre hay que tener mil ojos e intentar hacer que el directo siempre esté enfocado a ese tipo de juegos Pero hoy también jugar el multiverse, ¿eh? Me suda la polla Quiero jugar a ese juego, está guapo da por eso, es ¿eh? para el que que seréis Pancake, tío, ¿qué, que que pancake, ¿sabes? Está rico Pancake con, bueno, caramelo no, pero un poco de sirope de chocolate sí, tío Siempre digo chocholate, para hacer la gracia de mi madre A ver si puedo subir ahí <risa> Siempre, siempre Me cago en la leche A ver, eh, me deja pisa Del tirón Vamos a, vamos a hacer que haya electricidad con el gato El gato, escúchame, es más inteligente que Stephen Hawking ellos ¿eh? no digo nada, me cago en sus muertos Eh, ¿todos esos son huevos? ¿Puedo romperlo con la luz ultravioleta? No, no, vale, me lo esperaba No tanto había, ya me entendéis, ¿no? La luz y y yo el gato es más... Es que de verdad, ellos ¿eh? el gato le está haciendo un carrito A los putos roboces que te cagas encima Son bichos, ¿no? Habrá bichos, ¿no? Higo, eh, creo que te estoy... Eh, que te estoy como un hermano mayor Me das eh, esa impresión Creo que te estoy como un hermano mayor O sea, que, que eres como mi hermano, como mi hermano mayor eh, Que que ahora me encanta O yo que soy como tu hermano mayor A veces eso, ¿no? O sea, en ese aspecto siempre, por supuesto ¡Ey, ey, ey! ¡Hijo de fruta! ¡Ah! Me gusta ser también una influencia Una figura para vosotros a diario Campeona Sandri, siempre always. always Always, ¿Cómo que romper los huevos, papá? ¿Eh? Que están hechos los huevos eh, eh, Hay que romper los huevos eso de ali ¡Míralo! quieres que el gato muera? Por el infección Ah, te estoy viendo eh, como un hermano mayor Me da eh, esa impresión Eso es guay, ¿no? O sea, está chulo eso al qué caso Eso mola eh, well, A ver, es que tú tienes a un hermano pequeño No es no mayor, tú eres la mayor, ¿sabes? Es gracioso O sea, realmente eso está eh, Es worth it Eso es un sentimiento guay eh, Es puro, ¿sabes? Realmente me parece chulo Es eh, siempre el sentimiento que quiero eh, intentar, ¿no? Dar incluso a una persona que viene nueva Realmente en un trato guay O sea, la mayor parte del tiempo La gente en Twitch, ¿no? ¿Sabes? No sé Le suda las bollas, ¿sabes? Se suscribe a alguien y es como Pa, pues bueno, pues sí, pues gracias, bro. O sea, te voy a hacer un clip para TikTok, ¿sabes? para lo que sea. Eso es lo que hace la peña, en plan vacilada, ¿no? Yo no vacilo. O ni de coña. Cuando era pequeño ni vacilaba con la bici, ¿sabes? Eh, ¿Y la luz ultravioleta? Ahora, ahora, ahora. Hágase la luz ultravioleta. Joder, ¿ya tampoco dura? Tampoco dura. ¿Y qué pasó con el, con el man ese baboso? Que va a llevar la suerte tienes antes, te lo juro, ¿sabes? Madre mía. O sea, en todos lados... Yo es que te lo juro, o sea, eso para mí se llama... Yo le llamo distorsión de tweet. Distorsión de tweet es cuando un niño... O da igual a ellos, o da igual que sea adulto, hermano Ve a alguien que tiene un nombre de tía O dice que ya es tía Si dice esa persona, de esa chiquilla que es en un canal Todos los babosos van a por ella Hermano, os lo juro, eso pasa bah, En tu y un huevo y parte de otra da fatiga, loco La fatiga papá Hace meses que no me llega eh, comida aquí abajo eh, Para que el lobo eh, eh, se lo sapa todo ¿Será? ¡Hostia, robot! A ver si no van a hacer la garrapata esta campeón. fancero tú, joder, se comen. Es que decían que se comía hasta en el metal, tío. ¡Y yo hijo, yo, yo! yo! ¡Hijo puta! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No puedo morir aquí! ¡Corre gato. Que se coman al robot, gente. Sacrifico al robot. ¿Cómo? Vienen para mí, compadre. Oye, que yo no estoy tan gordo. Será. ¡Uy, hijo de puta! Joder. A ver. De uno. ¡Uf! La madre. Está bien eso, está worth it. No veas si se recalienta re un huevo. Bro, ha sobrevivido. un uh, por los pelos. Pero vamos a casa. Increíble. Pero te lo zampas eh, toda la comida que nos llega eh, con Abezari. Será y el pobre. Me da una pena muchas veces cuando come tan tarde. Claro, si los padres a lo mejor llegan tarde a casa y todo el pobre pequeño es normal. Por eso la mitad de las veces Avezari hace su cena, tío. Me parece muy humilde. ¿Sabes? Que seguro que también le hace la cena a sus hermanos, tío. Literal, a su hermano pequeño y a su hermana. Son es muy graciosos, loco. Son la pollas, eh. ¡Qué va! Hey, los sneakers esos... Eh, hey, pues mira, eso me recuerda a la serie esta que están Disney... Ni... la podéis ver, ya es para lo seguro. Me recuerda, pues habéis dicho ahora mismo lo de la comida. El alienígena eh, son dos niños, ¿vale? También protagonizan eh, la serie. Hay uno de los niños que tiene un rayo encogedor. Entonces, a todos los humanos que le vacilan lo encogen y lo meten como en un eh, hormiguero. Y hay como capítulos en los cuales solo va de ese eh, mundo eh, supervivencia de, de gente nana humana metida ahí. Pero cenar a las 2 de la mañana me parece excesivo. ¿Será? Eh, pues... Eh... Pues no comes durante una semana, será Hay cada mono en Twitter eh, eh, Que ve en el chat algún nick de chica O dice que chica empieza a hacer un gaunga, madre mía Te lo juro, Pablo, eso se nota, hermano Es un montón, y mira, Santri, wow, es un imán Para eso, cada comunidad que va A lo mejor es nueva, eh, en la comunidad, tío Y siempre se encuentra un man, tío, momento motivo Se encuentran padre e hijo, tío Dos con el niño, con el niño que Ah, está ahí nuestro sensei, tío y te lo juro, Paul que eso son, ¿sabes? Abunda, tío, en Twitch, te lo juro Y he visto cosas de IRL que la peña, ¿sabes? De igual pequeña. pequeña Hice barbaridad de que si lo lee la, la piba, ¿sabes? Qué vergüenza, ¿no? O sea, a mí me daría vergüenza, le panearía ¿sabes? Al niño que hiciera eso Os lo juro Que sus padres eh, les mandan una pizza o algo eh, antes de irse Que eh, la caliente o algo y se la coma Pero a ver, sí, es muy tarde, campeón, muy tarde a los de la mañana Gracias por salvar a Doc, amigo. Me alegro mucho de ver eh, que Simus eh, ya no está solo. Es su hijo. Ahora sabemos que podemos luchar contra los Zook Momo te está esperando junto a las alcantarillas. Se llama Auditorio, Puta, ¿sabes? Qué máquina, tío. Ese es nuestro Empire el raider robótico. Doc y Simus parecen felices. Creo que hicimos algo bueno eh, juntos. Qué guay. Escúchame, ese es el jardinero, hijo Puta. Eh, la, ma la máquina, eh. Sé como todo lo nuestro, seré. Eh. Kid vs. Cat, eh. Me acordé de ese. ¿De Kid ¿De Kid, eh, kid vs. Cat? Co -co no, eso era perro versus gato. ¿Puede ser eso campeona, Sandri? Papá, puedes eh, decirle a Baby Yoda eh, que me baje proteínas y agua. Será puto Baby Yoda. Eso me recuerda a la serie esta, tío, que es una babosa que tienen que cuidar y quería una flauta de Harry Potter. Y Harry Potter tenía la de pan pam. Tiene mucho meme, ¿eh? Ahora lo digo la serie, otra vez el nombre. Y dijiste algo de los miguelos y me acordé de la película de Life Action De, de la película de Alicia ¿Dalicia? ¿De, ¿De Life Action? ¿Cuál es esa, campeón? Ah, la de la espada si y el dragón Gracias, campeón, hace por eso me ha invitado Pobrecilla la chiquilla escuchar es un sonidito que ¡Fa, fa, fa, Sale de uno Eso da asco, eso da asco Porque ahí sí se siente forzada, y yo, La chiquilla jugada, ¿sabes? Con el niño Pajero, ¿sabes? Que asquito y te lo juro, esa película es la de... La típica nodalicia, campeona que hay dos, ¿no? Sandri O sea, yo he visto dos y son, son de Tim Burton Busca Kip versus K Kip o sea, pero no son perros versus gato. Kip, cat O, o Kikas O sea, que así es la traducción Ah, es unos dibujos Hostia, la madre me parió Una cuestión de calentamiento los tres A ver, qué dibujos son estos, qué guay Hostia, esto Y yo esto, Sandri, campeona Tú los habrás visto, o sea Esto es como los padrinos mágicos, ¿no? Pero con un gato de estos para la peña alérgica hermano Lo habéis visto, qué gracioso O sea, la primera vez que veo yo, o sea, el niño contra el gato, claro O sea, le hacen putadas al gato Qué guapo, El papá, sabía eh, que han confirmado el live action? Uff, madre mía Uf, madre mía, como sea la de, como lo de Dragon Ball A tenerse las consecuencias de que habrá gente eh, asiática que llore cuando vea la película Qué guay, en Yeti, tío, qué guapo, hermano Qué chulo Claro, es que eh, Sandris tiene 19 años Entonces vio, esto te, de allí en Chile también De de estar, ¿no? Yeti, Yeti era universal Tío, y yo, Yeti era un canal Cojonudo, ¿eh? Te ponían desde Bobo Bob Hasta, yo qué sé, hermano, eh, Blade Blade, Te ponían Metabots, la polla La polla, era un canal como modificado Y se cogía de manera pirata, por ese tipo de gente eh, No tocaba una teta, ¿será? Si sí los lo vi de pequeña, qué guay, ¿eh? yo no, te lo juro Que no sabía que sería esa, un padrino mágico ¿Sabes? Por todo, eh, pero ya eh, Llegará mi momento, seré Eh, está aquí todo, ¡ah! ¡Hijo de puta! ¡Nos vamos en esa colchoneta! ¡No es una colchoneta! Sí, sí, yo el otro día me metí en un stream recomendado de una chavala. Eh, que estaba jugando eh, CSGO y creo que era la primera vez que jugaba. Y la gente, madre mía, lo que, eh, lo que le decía a la mínima que fallaba o no jugaba bien y se metía con ella. Eh, estaba eh, por eh, hacer un vídeo para Twitter y eh, le hicieron eh, cerrar el directo. Y hay cada personaje por esta plataforma... Eh, eh, Claro, o sea, con un poco de respeto O sea, lo principal es eso Para no hacerle pasar mal tramo a la persona, ¿sabes? A ver, también es cierto que hay Sabes, hay cánones y cánones Me refiero a que hay tías que a lo mejor están haciendo un hot tub ahora mismo Y esas tías sí tienen ese chat, Paulones. Pero fuera parte de las chiquillas, que a lo mejor yo que sé Como Sarai único cuando ha hecho directo, que no son chiquillas de Sarai con las tetas para afuera, bueno, tetas para afuera Ya me entendéis, con las peras para afuera y tal Pues sabe, ese tipo de, literal no En este aspecto de comunidades son diferentes Pero aún así se extrapolan mucho, tío El gato es una alienígena, ah, que es una alienígena malvado En serio, el chico se lo, eh, se lo cuenta eh, Pero la hermana del chico no sabe eh, En serio Y ella fue eh, la que adoptó al gato El chico y el gato se la pasan peleando toda la serie Hasta el final de la serie, donde, hostia se quieren, se despiden, qué guay Entonces, más como el laboratorio de Dexter, ¿no? Es que nunca había visto esa serie, me recuerda a eso Cuando nuestras crew nos quieran, será, o sea, un Tom y un Jerry Pero es más antigua, sí, o bueno, incluso lo ha de decir O sea, realmente está gracioso, tío Está muy gracioso ¿Qué tal, campeón, Jeffrey? ¿Qué pasó? ¿No? Has, o sea, has perdido la cuenta de, de, de Discord ¿Qué te ha pasado, campeón? ¿Cómo estamos, Jeffrey? Buenas tardes, ese Sepolone. buenas, ¿qué tal? Grande, eh, ahí tienes Jeffrey, ¿qué vas a comer? O sea, ¿qué vas a qué vas a desayunar hoy? que ¿Qué no? Eh, esa serie es después de Tony Jerry, hostia Hay una película donde salen tetas eh, de Elizabeth eh, Olsen De la mujer de... ¿Sabes? La de... Eh, el hombre de la gema, ¿no? Eh, salta al barco eh, cuando estés listo ¡Vamos! ¡Qué guapo! Vamos, ¡Ven aquí! ¡Qué chulo, tío! No me puedo creer eh, eh, que encontrases a Doc eh, Y eh, consiguieras el defluctor Con esto ahora eh, podemos eh, ir a buscar a Baltasar, tío ¡Qué eh, chulo! Se llama Balta, tío El robo que vamos a buscar Son tres amigos El lore es un gato, cabrón, que se dispersa a la manada tiene un robot como Wally, te ayuda y te soporte haciendo una loot support con un mehain y vas haciendo diferentes tipos de puzzles para ayudar en el desarrollo de la historia de por qué los humanos se fueron, si hay vida, porque el gato vive fuera de lo que es esta sociedad y abrir eh, esta ciudad eh, cerrada, completamente sellada para los robots. Así que estamos con Momo, eh, el robot que estamos ayudando para poder llegar, eh, por supuesto, a saber o entender que allí hay vida fuera de aquí y que sus amigos roboces, que eran científicos e emprendedores, están vivos aún. Y esa, ah, joder tú Erogosa eh, seré ¿Y qué te ha pasado, Jeffrey, campeón? O sea, has entrado en el Discord Ahora que le has puesto los del disco? o sea, no tienes cuenta o algo Campeón, vale, Jeffrey Es nueva cuenta esta Qué paranoia, campeón, ¿qué te ha pasado? Si estás dentro y tienes, tienes todos los roles Bueno, a no ser que haya sido Nicole, aunque Nicole Ahora mismo puede que esté viendo el directo también, pero descansando Volví a entrar al el Discord porque el día que me hackearon Mi cuenta original me vetaron Por actividad sospechosa y me creé otra ¿En serio? ¿En serio? Hostia, campeón, pero eso, eso cuando te ha pasado? ¿Eso no me lo has dicho? Literalmente, la última vez que me, me hablaste de Discord fue. Eh, fue. Noah. Noah fue, tío. Bueno, papá, sorry por las mayúsculas. No pasa nada, campeón, Juanjo. ¿Cómo estamos, gachón? ¿Y cómo te lo pasaste ayer? O sea, me cago en la leche. ¿Qué tal está? B12, -E me encanta. Hace un tiempo. Hostia, pues no lo sabía, campeón. Si lo llegas a saber antes. Qué raro, ¿sabes? Tened cuidado con dónde metéis O dónde os metéis básicamente los discos, campeón Dónde, o sea, meter la... la verificación de pasos, cambiar la contraseña con afluencia. Me alegra saber que te lo pasaste bien, campeón Juanjo Hoy hace menos calor allí, me cago en la leche, que hace un calor horrible ¿Y tú cómo estás, campeón Jeffrey también? ¿Cómo va la mañanita? Un dorito para gatete que os está pareciendo, por supuesto, el jueguecillo de, del gato? Está chulo, es ¿eh? Estoy picado, llevo una hora y cuarenta Les dije que me quemé eh, la mano con el horno Y eso, haciendo el bizcocho Hostia, la madre me parió, o bueno, calentando algo Siempre se eh, eh, Literal, es como Nicole Nicole va, va andando Y se pega por todos lados es se autodaña, tío Pero ya eh, lo resolví Pero eh, me da eh, hueva volver a la otra Porque el Discord eh, Ya me, me devolvió la otra Pero no, no, no notas nada malo Al fin y al cabo Campeón Jeffrey O sea, a ver Dentro de cabe, Vamos a abrir la puerta nosotros Al, al robot, tío Qué chulo eh, Calidad-precio del juego Cumple las expectativas Lo malo que me pensaba Os lo juro que Bueno, yo ya sabéis Si vosotros este juego Yo no tendría confianza Suficiente de traerlo Lo jugaría fuera de directo Por muy triste que suene ¿eh? Muy triste, tío Realmente No, estás bien eh, Esperemos O sea, eso Bueno, te echa la Bueno, pomada y hielo, tío Lo malo es la quemadura Que te, que te sale Por cierto, pa papá, ¿Viste el nuevo el temita del Duco? Sí, campeón Empecé el directo con él Pero es como un, un baiteo, ¿no? O sea, lo vi porque hay Mateo Mateo es un fanboy de Duki entonces, cuando lo subí al Instagram, lo vi y digo, bueno, no tiene nada del otro mundo en cierto modo. O ¿Sabes? Coño, joder, me cago en Dios, hijo puta. Joder, me lo imaginaba. A ver, te voy a meter con el rayo de. Re... Me cago en Dios, he muerto. Gato muerto. Compadre, voy a comer gato, cabrón. Me cago en todos muertos. Digo, puta, que susto me ha dado. Cabrón, tío. ¡Gatito! Está todo chulo, eh. Monstruo de deseado. Está muy chulo. Papá ha sí, pasado un cabrón con Happy él estaba eh, viendo, eh... Estaba durmiendo en el bidet eh, y le encendí. El... En serio, le echaste agua, qué hijo, puta. <risa> en verdad, yo también haría eso. Seguro que le agradeció, aunque los gatos odian el agua. Pero seguro que le agradeció, campeón. En el calor que hace allí, bueno, y la humedad, ¿no? Me cago en la leche, qué gachón. Al parecer eh, me, quedaré, eh, me quedará una cicatriz. En serio, pero... Tan... O sea, no has ido al médico para saber de qué nivel es la quemadura, campeón, es Sandri? Para que te aplique una pomada, realmente. No, eh, ya todo volvió a la normalidad. Menos mal, campeón. Es que vaya, ya sabes para qué son. Igual que las cuentas de... Cuando hacen los ataques de boy, vienen... Y hay gran bots y tal Hay una probabilidad muy, muy grande Campeón Jeffrey te Bueno, y chavales y chavales Os lo he a todos y a todas Que sea una cuenta robada, ¿vale? Y está como siendo utilizada Para hacer cosas malas Suele llegar a pasar, ¿eh? Bastante Sobre todo en Twitch Igual que le pasó a eh, Fandary Gameplay con el amigo que Me entendéis, ¿no? Que le jodió la cuenta Lo banearon, eso es igual, tío O sea, hay gente pato, macho No muestra vaya de fe ¿eh? Ya está mejor Grande ese ya, pero el boom eh, es tan grande porque eh, es el regreso del trap. Claro, campeón, esa es la cosa. O sea, aunque son un, un baiteo, eh, es otra vez el trap en vez de reggaetón. Es la cosa. Y es pastel. Eh, pero hazte caso, ve al centro médico campeón a Santri a ver si te pueden llegar a dar una pomada, ¿no? Aunque al principio eh, me quise cagar en eh, su muerto porque me quedé despierto a las 2 eh, para escucharlo eh, en, ser, en stream, ¿ah? O sea, lo hizo en stream, que chulo, ¿no? Nunca he estado tan lejos de los sobrevivios Contigo aquí, eh, ni siquiera tengo miedo Qué guay, tío, un robot que tenga sentimientos, qué chulo Quiero ese gato, este gato en la calle, campeón, Jeffrey Literal, se llama eh, Fede de Fat Cat Que salió 50-50 eh, Bueno, al menos el pastel eh, te habrá quedado eh, Bueno, seguro, arte caso, o sea, de plátano No yo, qué rico, paulones, arte caso Nunca he probado un probado un bizcocho de plátano no Tiene que estar rico eh, we, we, O sea, sí, lo gracioso es que tiene una alucción a Star Wars Porque el robot que llevo en la espalda se llama B20 eh, ¿no? O sea, guapísimo 22, perdón, eh, o sea, literalmente 12 Está increíble, 27, 20, 20. Ojalá pudiera llegar a encontrar la forma de recuperar La foto del 22, para reírme de, del yo De hace eh, 10 años Fue un estreno y me quedé a las 2, en serio tío? Pero lo hizo el Duki eh, En su canal de Twitch, yo a las 2 eh, A mí me estaba persiguiendo a Happy eh, por, no, eh, Porque no me dejaba dormir, en serio, porque se pone nervioso Campeón con la calor Y vi al principio, pastel de plátano O sea, nunca lo he probado, campeón, o sea, nunca, eh Tiene que estar rico es que fue hace unos días Aún un, eh, queda la marca de la barra De la regla del horno Ya ve o sea No tienen los típicos guantecitos estos Aunque hace un montón Bueno, allí hace frío ahora Ah, en YouTube Hostia, la leche El estreno, qué gracioso Biscocho, pastel, no Biscochito O sea, a ver, pastel Yo Es como la gente que sabe Y le dice A esto camiseta Y yo, para mí esto es una camiseta Una t-shirt Yo lo digo como quiera También puede ser pastel Ah, pero está rico Ostras, de plátano, eh, nunca lo he probado eh, Y eso, que eh, me flipa el plátano El plátano está bastante guay Yo eh, pillé un pique enorme, paulones A los plátanos estos secos del de, de Mercadona tío. Lo que pasa es que ya lo deuse Ya me abusé de ello y ya no quiero más Toda esta vieja maquinaria está rota ahora Creo que solo podemos abrirla manualmente ¿Vale? Pues voy a hacer este mecanismo y nos vamos al multiverse No, bueno, jugaremos al Fortnite un poco y me voy al multiverse Un poco, papá, eh, esos dos años eh, Y no te eh, venga Es un eh, trapo a mí, eh, no me lo niegas ¿Cómo, cómo? Papá, eso... Eh, en dos años y que no te venga En un trapo O sea, aquí dice ¿eh? O sea, aquí que no hay nada O sea, en plan, que está limpio Mi abuela hacía mi cocho de calabaza De calabaza, ¿sabes? De loco era Yo lo probaría incluso Ah, la camiseta La camiseta sí O sea, te lo prometo de corazón, campeón O sea, literalmente en plan Yo qué sé, tío Y la peña yo qué sé. Igual que el bizcocho ahora O sea, eh, qué qué o pan, qué qué O sea, qué vas hermano Significa lo mismo La camisa eh, eh, Qué bueno estaba Qué guay, macho bolera aquí en Chile, bolera O sea, como de polo, ¿no? Esa camiseta eh, Si no, eh, te viene en dos años, eh, se hace trapo A ver, eso sí, o sea, anyway ¿Por qué le cuesta Tanto al pobre, tío? Tendré que hacer Ah, tengo que ir por abajo, corre, viejo! puta gato cabrón Mamá huevo Pero ya no hace, en serio, la pobre Y eso A ver, también, o sea, las personas mayores Ahora mismo tienen otro tipo de move, campeones Tan literal O, un... o sea, yo, nosotros tenemos viejos Viejos diferentes, o sea, ancianos diferentes, tío Miseta blanca evoluciona a trapo de polvo. Ah, o sea, yo mis cartoncillos sobre todo, campeones, eh. O sea, lo juro. Mi madre en plan. ¿Cómo te pones esos calzoncillos? Y yo, bueno, pues me parece cómodo realmente. En plan, yo qué sé, para estar en casa, hermano, sí, me salí. Pues si me pasa algo, como siempre dice madre, pero eh, igualmente esos calzoncillos esto de, ¿sabes? Te quedan tobogones. Me da ah, me da igual. <ríe> Son cartoncillos, tío. O sea, tampoco le vas a dar una trascendencia más allá de unos cartoncillos, ¿sabes? <ríe> Literal. Eh, ya me explicarás cómo se hace el bicocho, el plátano eh, Que la repostería está guapa Y cuando tenga tiempo eh, intento hacer algo Pero eh, no tengo mucho tiempo libre eh, Igual hacía una paella, puf, eh, Dios mío eh, Ni los tíos se comían, algo tan bueno eh, Al gato no le gusta el agua, tío eh, eh, hijo de fruta Qué perros, tío Bueno, pero debo de ir por ahí Ah, corre gato, corre gato, corre Run, boy, run The sun in the sky high Run, boy, run Vale, hijo de puta Uo, oh, baiteo, ni en el sol porque ya no le da la vida para hacerlo. A ver, normal, campeón. Realmente. Pero a ver, en ese sentido, lo importante es que tú mantengas ese recuerdo y siempre, por supuesto, lo tengas activo para tu abuela, campeón. Joder. Si sigue siendo así, tu madre heredará las recetas de tu abuela. En plan, ¿sabes? Por haberte criado con tu abuela. Tu madre, tu padre. Yo es que la paella a mí no me da mucho. Yo, bueno, por cortesía la puedo comer, pero soy muy raro para las comidas. A ver, hay diferentes tipos de variantes. Podemos izquierda, derecha, o sea, perdón. Eh, izquierda, izquierda, ¿no? O sea, de una. Pues pillo por aquí primero, ¿no? sea, qué decir? Muchas gracias a todos y a todas por darle una oportunidad, por supuesto, un juego nuevo que salió eh, ayer oficialmente y la verdad me está gustando mucho y llevo ya una hora y 47, es muy chill, eh. el juego este es muy, muy, muy chill, obviamente, pero es tiene una premisa bastante interesante de la inteligencia artificial, recordar mira, hostia, oh, es que el robot está hasta aquí seguro, loco. Y ese robot, el que estamos ayudando, es el doctor. El sistema de alcantarillado sí, ahora lo recuerdo. El agua potable, ¿vale? Eh, la ciudad estaba eh, abastecida por una enorme maquinaria que excavaba profundamente. ¡Yu! Al igual que todos los demás. Se eh, eh, racionó eh, para sustentar a la gente durante los tiempos de sequía. El científico me enseñó el plano de los tanques de agua. Eran enormes y podían eh, caber un, un edificio entero en ellos. ¡Yu! ¿En serio los tanques de agua? ¿Sabes? Flipa. La madre me parió. Bueno, eh, nota, ¿no? Aquí había data, gente. Aquí había, aquí había data. ¿Puedo saltar allí? ¿No? Vale, pues solo era data, sin que seguimos el camino del alcantarillado eh, Voy a hacerle el puzzle, eh, o sea, voy a intentar llegar a la... Es que no sé si es el final del juego, la verdad O sea, solo llevo 4 horas, no creo que el juego sean cuatro horas Creo que serán 8, ¿no? Aproximadamente, creo si, si soy sincero, no sé cuántas horas son Pero un juego indie eh, de esta envergadura no creo que llegue más de, de ocho horas 10 diez, diez como mucho, pero y ni eso y la velocidad a la que vamos, que tampoco nos atacamos porque el juego no tiene dificultad, es un juego bonito, ¿sabes? Simplemente. Aún así, a ver, algunos puzzles sí que son un poco más coñazos, pero no como el Clono 2 Joder, el clonado 2 ¿eh? Qué calidad, tío, de juego tan extraño. Y tú sabes, lo bueno, eh, qué cenar, eh, un bocadillo de tortilla, jamón serrano Y queso eso mientras eh, veo The Witcher. Yo, es que nunca ceno bocadillos, campeón, nunca. O sea, si eso sucede, eh, a mi madre le haría, ilu le haría mucha ilusión. yo eh, O sea, si va a lo mejor en algún momento, no tiene ganas de cocinar o algo, siempre lo va a hacer igualmente. Pero vaya, María, yo hasta algo de cena. No puedo comer algo tan. En plan, eso lo debe para mí una merienda, campeón. Pero también es eso, como que a mí, yo, yo qué sé, la comida. Ya me entendéis. <risa> yo qué sé. Como que como porque no soy un robot y tengo que comer, pero vaya. Ah, tampoco es algo que le eche mucha importancia. Mandar a foto en general. Ah, de, de la receta dice. A ver, que tengo miedo, tío, de tabular. solo lo prometo. Pero contra más. Contra algo. O sea, le eches más. Hostia, aquí lo tiene, que es Santri, me encanta. A ver. Tres plátanos de bananas muy maduros eh, Una taza de azúcar Pues mira, se lo voy a decir también yo a mi vieja, ¿eh? O sea, literal Harina encendida eh, de Cuchara de polvo para hornear Eso, cuchara de polvo es harina, ¿no? Harina, ¿no? Yo supongo que sí que es harina, ¿no? no o sea, polvo para hornear Tiene que ser harina por cojones ¿No? Yo sí hice, ¿no? Eh, lo que me apetece es un bocadillo eh, de algo eh, De algo a la sartén Claro, campeón, porque A ver, si tú tuvieses hecho la comida Desde pequeño no me gustaría algo más elaborado Para cenar entonces un sándwich o algo es algo apañado realmente. yo vaya lagueazo que la pegaba Y Su puta madre, No me maten al gato. Pero es la cosa, ¿sabes? Yo, yo qué sé, yo al mismo tiempo, pues. A ver. Cuando estaba, pues, eh, básicamente eh, en el pulso, ¿no? Así, en el módulo. Pues sí que sí, iba, hacía algo de cenar, pero mis amigos, o sea, mis compañeros de piso, lo que hacía era pedir comida, campeón. O sea, literal, me daba ese graje. Teniendo comida, hermano, había pedido comida. Gracias, gracias, Paulores. Pues eso lo enseñaré yo también a mi vieja. Gracias, campeona. Santri. A la trini. Voy a hacer que todos salgan, tío O sea, voy a hacer que todos salgan Ahora eh, Vale, vaya tela Increíble O sea, vais a salir igualmente, ¿no? ¡Mierda! Pues de puta! En verdad es una locura, pero lo voy a quitar todo el medio Cuando lo hagan, mandaré el resultado por disco Gracias, polones Lo importante es que suba tío O sea, eso es lo más traumático, yo Cuando no te sube el puto bizcocho, pienso horneal es como una harina eh, que venden en el mercado una, es para hacer más dorina y cosas y esas cosas. Sí, campeón, cuando hago los bizcochos de madre, o sea, literal son esas, son la cocinera. O sea, la harina de la cocinera, que es una. es un muñequito, como un pinipón así, con dos, ¿sabes? Rosaditos o sea, como fletitos rosaditos y eh, rubia, ¿no? Literal, y el paquete es azul y blanco. Está la roja y está la azul. Está la de para hornear y está la normal. Seguramente no me salga tan eh, bien como a ti, eh, Sandri, pero eh, bueno, eh, lo habré intentado. Nada, o sea, eso lo importante también es que, ¿sabes? Que le dé bien duro. Yo cuando lo he hecho con mi madre es eh, el simple hecho de batirlo. A mí no me gusta utilizar, por ejemplo, lo que ella me da, que es como la típica espátula. Bueno, las dos varillas, ¿sabes? Que van, La cojo yo con una cuchara y no me la creo. De una, del tirón. O sea, no me corto. Me mola eso, literal. Entonces, eso es lo importante, que, que te quede bien ese mejunge antes de, de hacer el... Eh, esa... ¡Dios, Dios, Dios, Dios, Dios! Dio, dio, dio, dio, dio, dio! No me jodas, compadre, estaba llegando, tío. Eh, de hecho, es la primera vez que hago uno, no te preocupes. Eh, la eh, perseverancia mejora de eh, todo. Sí, o la constancia es eh, la clave de todo, pienso yo. Sinceramente, literal. Ey, nada, me he pasado los bichos, ¿no? O sea, es que es imposible matarlos a todos, tío. Vaya, troceazos. Yo debo irme el esto. No me mira, directo, eh, pasando por allá. Sin problema, campeona, ya me jodería. Que vaya bonito, pasarlo bien, por supuesto, y después te veo, super Santri. grande, besitos a todos, enorme Mi madre diciéndome que está feliz porque voy a gimnasio para estar sano, eh, yo eh, todo dopado con proteína Todo este día de Coca-Cola, o sea, la Coca-Cola es mala, sí, sí, siempre Y un mega abrazo, campeona, Santri, después te vemos, me cago en la puta Mucho ánimo, que vaya bien Ey, eh, mierda, yo voy a jugar un ratito más al juego del gatete, literal, voy a, voy a darle a toa, aunque sea este puzzle y, y ya estaría nos vamos al Fortnite, a eh, jugar un ratito. Y me voy al multiverse del tirón. Que tengo ganas de jugarlo, eh. La verdad, tengo muchas ganas de jugarlo. Bro, bro, déjeme, déjeme, déjeme. Oh, oh, oh, oh happy day, hermano, déjeme. Joder, tío. Son duras las garrapatas aquí. Hostia, hay un montón de garrapatas, tío. ¿Qué tal, campeón bella? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo va, por supuesto, el jueguecillo? Muy bien, gracias por preguntar, bastante guay O sea, bueno, haciéndonos el juego del Gatete el Stray Está bastante chulo, pero bueno, también es un juego indie Que me esperaba que generase mucho más Y no ha generado, pero lo importante es que por supuesto Por lo menos vosotros podéis llegar a apreciarlo, vosotros y vosotras Eso para mí es lo importante, ¿no? realmente Vale, lo que voy a hacer es atraerlas todas aquí a la hija de puta ¿Y tú qué tal estás, campeón? ¿Cómo va el jueguecillo? Y... Vale, nada, las campearé si... Sin necesidad de hacer que... que vuelvan hacia atrás, ¿no? ¿Qué me jodería? A ver Vale muy guay, la verdad, o sea, con muchas ganas Porque el juego este salió ayer, el multiverse también Campeón Benja, que lo podéis llegar a pillar incluso En la play, está bastante chulo, tío, o sea, me mola El multiverso me está gustando Hombre, es un juego a ver, eh, que no, le puede, no te lo puedes Tomar muy en serio, pero está guapo Está bastante guapo, tío Vale, vale, vale Vamos a hacerlo de poco en poco Y gracias por preguntar, campeón Benja, ya me jodería, grande Eh, eh, mierda Vale, vale, mueres, mueren del tirón me recuerda a un vídeo donde hay un eh, gaute y un montón de perretes eh, Y los perretes se ponen encima del gato y no pueden escapar del gato que guay! Eso mola eh, A ver, es el vínculo, ¿no? Eh, Perro-gato, perro tío Siempre es una distorsión eh, Bro, ahora coño, coño, que son un montón, compadre A ver, el truco supongo que... uy, que me come! El truco es, eh, ¿sabes? Utilizarlo poco, pero igualmente está jodido, tío A ver dónde está el sitio por donde... Esto va a explotar, ¿no? Sí, tío Vale, vale, moren todas, sí Ok Ahora me quedarían solo esos putos dos huevos Así que limpiamos toda la zona entera Es que quiero tardar lo menos posible, por supuesto Para que, ya me entendéis Este juego, sí, me está gustando mucho a vosotros también Pero no generan, tío O sea, no, al no generar, pues da igual eh, Que ya sabéis que Twitch ahora mismo da igual eh, Lo que haga, siendo un creador de contenido pequeño Que no va a atraer a apenas a nadie A no ser que pongas ahí regalando algo Haciendo algo, torneo, no sé qué es. ¿Entendéis? La hipocresía que hay en Twitch, ¿no? La gente que ve por conveniencia y por... Porque, pues eso, quiere algo gratis, ¿no? realmente Así que, por aparte de ello, no nos rendiremos y siempre traeré, por supuesto, contenido variado, como este Yo, a, mí no, a mí no se me caen los anillos, tío, por comprarme un juego nuevo y traerlo al canal Más <coughs> riesgo y ya estaría, no hay otra Oh, el juego de whisky, está muy chulo, mi hermano Draco, ¿cómo estamos, cachón? ¿Cómo llevas ya? O sea, el carné ¿eh? Me cago en la leche, hola, ¿qué tal? ¿Ya llegaste, campeón chapa? Eh. De, hey, del río o habéis <coughs> oh, para descansar no hagáis grandes trayectos y no os adentréis mucho para allá después, bueno, a ver, no voy a decir que se hace de noche realmente Pero ya me entendéis Puede llegar a pasarse desorientación, ¿no? ¿Qué va? ¿No habéis llegado todavía? Hostia, ¿y eso? ¿Y cómo va a tu jueguecillo, mi hermano Draco? Que seguro que estás un poquillo nervioso, pero lo harás bien Ya me jodería, mi hermano Está chulo, juego, repito, está muy bien, por 20 euros bah, eh, Cumple la expectativa, lo podéis llegar a comprar también en Play Vale, solo 10 euros más Tampoco supone un cambio grande Bueno, venimos más tarde, estamos en una mini piscina natural Qué guapo de chilling es eso En, en Málaga hay muchísimos sitios bonitos, naturales Literalmente, pero también hay que saber ir Y ya me entendéis, no perderse, ni mucho menos Literal, está guay, pasa lo genial, campeón Chapa Y tener cuidado ahí yo, literal, con el agua incluso Que sea agua dulce Casi me muero esta mañana, de haciéndolo ¿Y qué tal? Chapa seguro eh, Seguro encarcelas bichos, en tupper eh, Y hace que se peleen, qué guapo eso soy Y yo, ahí, campeón fanzero tú, tú pones ¡Hostia! Tú pones pelear de insectos, tío Y hay eh, japoneses que han metido, yo que sé A la avispa negra junto con un escorpión Y ahí se pegan de hostias, tío O sea, es jodido, eh o sea, os lo juro Eso es típico de... ¿Cómo se llamaba? El Animal Crossing, tío El Animal Crossing yo me pegaba mucho tiempo jugando y capturando los bichos, tío Es aquí arriba, ¿no? Vale o son sea, los bichos para el museo, ¿eh? ¿Cuál abre? ¡Hostia! Vale, ¿cuál abre? ¿sabes? Yo aquí flipando, ¿sabes? ¿Cuál abre? ¿sabes? bro A ver, ahora el juego tiene un poco más de acción Pero es complicado, tío Dale whiska, mata a la rata Son putas eh, garrapatas, mi hermano Draco Son cabronas y aquí pues me he quedado un rato haciendo el puzzle Está guay, la verdad, el juego Bueno, macho, venía a saludar eh, eh, Luego cuando llegue, estoy eh, sí, por aquí un, sin problema, campeón Echapo, un mega abrazo también para tus amigos Tened cuidado y gracias por pasarte Incluso, por supuesto, cuando estás por ahí, macho De ruta, ¿no? De marreo Qué gachón, Pásalo genial, campeón Que hace mucha calor y en Málaga Si podéis llegar a utilizar ese tipo de recursos naturales Hacéis muy bien, obviamente ¿Es para la avispa? La avispa, sí, la, la avispa negra esa es la más potente del mundo La picadura, campeón, te lo prometo y eh, puede picar infinitas veces no se le va literal. Llegó el vi, eh, No, hombre, no eres odiado para nada. ¿Qué tal, Pibardo, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la mañanita por allí, gachón? Una chapa, ¿cómo vamos? Está allí eh, en, un, en un río en Málaga. Qué guapo, Paulones. Con los amigos, qué chulos, tío. Eso mola. A ver, yo lo equipara cuando íbamos, por supuesto, a la playa. O íbamos directamente al, al este, al parral, ¿no? Que es el sitio de, de, de campo que hay aquí. Está muy chulo, tío. Son convivencias, ¿no? Convivencia que vivís. Igual que Paulone, por ejemplo, con el fútbol, con sus amigos y a mí. O sea, ya ¿me entendéis? No en la polla, tío. Me cago la leche. ¿Qué tal estás, campeón Pibardo? ¿Pudiste descansar algo hoy? Que ya, como bien dijiste, tiene... ¿Eso son ojo? Tienes que volver a la normalidad para el horario. Cuando acabe, por supuesto, el... Tío, el... eh, la, la... que las vacaciones. Hostia, qué mal rollo, gente. ¿Esto qué es? Liter Nightmare? Joder. Liter Nightmare, bro? Hostia, sí, la madre que le parió. Una pregunta, ¿cómo se podían para ver cuánto tiempo llevo? Follow wave, campeón. Ahora te lo pongo, ven ya. Creo que aquí había una garrapata cabrona. Voy campeón, tremenda si siesta. Me he pegado desde las cuatro eh, hasta... Ahora que me acabo de despertar. Uf, yo te lo juro que me, no puedo. Papá, las avispas, avispas puede picar muchas veces. Te confundes con las abejas. Sí, o sea, la abeja también, pero eh, incluso una hormiga tiene abijón, campeón. O sea, hay, hay hormigas. Es que hay tanto, el eh, reino de los insectos es tan amplio campeón. En la que yo digo, por ejemplo, eh, se particulariza por lo mismo. Una abijón como en forma de, de escorpión. Me cago en la leche. Bueno, eh, papá y chat, eh, me prío, me toca entreno a las 7 unos cuartos. Eh, que vaya bien el directo y disfruta del directo. Es eh, grande. Es un buen el juego de gatete en la caña. El Stray está muy chulo. Muchas gracias, Polones. Espero que vaya guay. Hidrátate, por supuesto. Y en este aspecto eh, ya me jodería. Ten en cuenta, eh, por supuesto, la calor que hace. Hidratarse, mancho. De uno. Me cago en la leche, un mega abrazo Y gracias también por compartir siempre tu tiempo libre con nosotros Me cago en la puta, Paulone, un mega abracito Y después te veo, o sea, voy a jugar un poquito más no. Un poquitillo más y muchas gracias siempre, tío Y ahí lo tienes, campeón bella, ese es el comando, follow away Cuatro necesito Y es normal Draco también porque te despertaste temprano para examinarte Y yo uf, yo si me echo una sista, por ejemplo me, me, me duele, tío, la cabeza o sea No puedo dormir, yo no soy, no soy el canon andaluz, tío las abejas son como los aviones eh, suicidas eh, Que se estrellan para destruir completamente O sea, puto... Eh. Yo de pequeño siempre le, pe le pegué un cacho de asco, tío A las abejas flipantes Increíble Se fue lo vi ocho meses ya, ¿eh? Cómo pasa el timing ¿Y cómo estás, campeón? ¿Seguiste en el, en el juego del gatete? Está guay, la verdad Lo malo es que a un poco parado Y es muy serio Pero a mí me está gustando mucho Y bueno, la, lo, lo triste que, que nos generen, ¿no? O sea, literalmente ¿Qué tal estás? descansado vivardo? Vale, el truco es hacer eso, tío Todo el rato En plan, taca, taca. A ver si ya este domingo me pongo, me pongo manos a la obra, tío Con el pack de moque, tenemos que jugarlo Tengo que sacarle partido. literalmente Por ahí sí puedo entrar Qué paranoia, tío, de sitio, hostia la hemos cagado, ¿no? Ah, para mañana se viene la borrachera, se prueba para, eh, para probar eh. Si supongo por eh, pasar el mal trago No te preocupes, Draco, no siempre lo vas a tener Pero por supuesto, tío, tío, tío, tío Por supuesto en este aspecto sé que lo vas a probar Solo tienes que ir bien, ¿sabes? Focus, focus, Draco Es más difícil ganar una partida en el LoL, ¿eh? <risa> En el lo lo juro. Se explotó, tío, su muela Pero sé que lo harás bien, mi hermano drago Que sabes, tu profesor profesora, Te lo habrá instruido bien Los que jode son los putos mosquitos Los mosquitos son horribles, tío Mosquito, cucaracha, eh, literal, se tienen que matar, tío Literalmente, o os sea, lo juro, eh Yo lo odio, tío, lo odio Vale, este es el truco para matar a, a las putas mierdas estas Seguí bastante, aunque me distraje mucho Haciendo mil cosas en vez de lo principal eh, de, Del juego este, de, del jueguecillo del stray. Eh, hay momentos que te dan eh, ganas de eh, sacarte de sangre y dársela en un plato eh, para que se calle. Eso ya es en plan eh, rollo en el Minecraft, campeón, que está lo de las jeringuillas o en el ar, ¿no? Eh, literalmente. ¡Eh! ¡Hey, ¡Salta, perro! ¡Wow! Menos mal que hemos pillado el truco de la linterna. ¿Vamos a darle? Sí, ¿no? Está chulo. Me voy a brindar. Ahora vuelvo sin problema, Draco. Por supuesto que aproveche la merienda. Y también, o sea, acuéstate hoy temprano, mi hermano Draco. Siempre. Literal, macho Para o sea, que vayan nítido mañana, ¿sabes? Super fresh Y los juegos que traeré hoy, la verdad, pues son el canon, ¿no? Base también de hoy Jugar un poco al Fortnite, pero solo porque el Fortnite para probar Si da follow guay me quedaré más tiempo, si no, no No tengo ganas de jugar Fortnite, eso está más claro del agua ¿Quién coño quiere jugar a Fortnite eh, en el 2022? ¿Sabes? Quien quiera jugar está un poco mal Literal, a no ser que juegue con tus amigos eh, rollo, eh, ¿sabes? Terapia como hace Sarai Que eso es diferente Pero quien quiera jugar a Fortnite de verdad, en serio, va está, eh, está fatal del cerebro en el 2022 Hasta yo pienso que lo estoy Papá y mod en Karmaland Que me encanta Es de los animales que Es que imagínate Tener un mandril Con el culo rojo en tu casa Ya estaba campeón ese, Eso se llama Animal San zoo. Ese estaba Y ralentiza todo El servidor entero No está mal Pero ya estaba campeón eh, Es más En el Pixelmon También estaba Literal Y yo hice mi propio Zoo En el Minecraft Literal Con todos los animales No lo completé todo Todo el todo Pero sí que lo pillé todos Incluso los fantásticos, por supuesto Que viene incluido en ese mod Que serían los caballos Sí, campeón son el Literal Y después está el forcing que Ese sería el de los dinos eh, Claro, yo siempre he intentado hacer Literal, como sabes Granjas de... Eh, o animales o de, de dinosaurios Y no está malo Lo que pasa es que no va muy bien En plan, yo qué sé Tienes que tener muy pocos mods Para que eso vaya bien, bien del todo Eso era el agua, tío Vale ¡Hijo de puta! ¡Me muero, me muero! ¡La ¡Oh! fruta! Es una regla de oro eh, Que personas que juegan Fortnite Y personas que no les gusta Fortnite A ver, es eso, campeón, Juan, por... Yo creo por porque es un juego free to play y ya está, ¿no? Ahora vengo, voy a almorzar, que aprovecho por supuesto el almuerzo Ven ya, después te veo, bueno, después te vemos campeón Por supuesto Y yo lo juro, yo no sé, tío, cada vez Fortnite está peor y si no genera Mira, yo lo iré quitando poco a poco del canal Literal, si llega un punto en el cual genera Pues me callo la boca y lo juego, ¿sabes? Ya pues, juego pro como siempre o como siempre juego pro Es que da igual, lo malo es que da igual Que sea bueno o malo en Fortnite, pues Para perder el tiempo contra una persona de mando Siempre hay tiempo, literal, es triste es la cosa, claro, o sea, es un juego que yo solo Lo juego más en directo por lo mismo Literal, ya está, o sea, no, no voy a mentir Un juego que no genera, tampoco voy a perder yo mi tiempo Llevo cuatro años jugando al Fortnite Ha dado muchos followers, ha dado muchas personas que seguía Aquí gracias al Fortnite, pero más allá de eso Yo no soy el típico creador de contenido Que miente a su audiencia, poniendo Recompensas, mierdas, para que me vea la peña, se suscriba Y, bueno, jugar con los sentimientos De un niño que no puede comprar cosas Tío, así que, yo para mí Fortnite Es eso, en la peña que veis Con mucha gente, pasa eso ¿Me dijiste, Juanjo? Sí, es Pivardo, claro, por el beña por Bella que tiene el nombre en amarillo, campeón, de iglesia, completamente. Es que la garrapa también pone un poco hasta la polla, campeón, Pivardo, cuando llegues aquí, si no ha llegado ya, pues estará hasta los huevos. Y es la única acción que hay en el juego, y son un poco molestas, entre comillas, muy molestas, diría yo. Entonces he mirado de reo y he visto el amarillo y he dicho, Juanjo, literal. Ahora vamos, realmente el juego yo no creo que tenga más de 8 horas. Ahora vamos por la, cuan, por, sí, por la cuarta hora. Esa chiquita, es súper chiquita. Pero lo voy a dejar ahí adelante, cuanto tú me hagas pulle. Ya mañana lo terminamos, obviamente, en directo. Literal. Pasa que no me mola este mecanismo, tío. Se escacharra, se literalmente. En plan, si le dais así en dos rato, pues lo podéis llegar a hacer fácil. Si no estáis jodidos, la verdad. O sea, para que obviamente. ¿Puedo entrar por aquí? No. Vale, vamos a ver dónde para. Hay una actividad alienígena muy, muy grande. Literal, es jodido la cantidad de alienígenas que hay aquí. O sea, de Zurk. Es flipante. Pues hay un logro eh, de que tienes que terminarlo en menos de dos horas Hostia, pues para que veas campeón Para que tú veas O sea, está gracioso eso O sea, está graciosillo Supongo que los, los logros en, en Steam y Play tienen, Deben de ser lo mismo Y si no son lo mismo, cambiarán el nombre Pero con la misma finalidad Si no, no tiene sentido a ver, el juego yo supongo que sí que se puede clapear de una manera rápida, campeón Pibardo O sea, no tiene mucho, la verdad, el juego no tiene tanto como parece Lo único que, a ver, tampoco... O sea, el canecro yo creo que haya hecho 8 horas, campeón, creo, Pibardo, creo 8, 8 10 horas en el juego Pero vamos, también fue con su tranquilidad, hacer un directo, racionar cosas Que no solo estaba jugando al juego, ¿no? Claro, ah, yo supongo que me quedará poco de la premisa principal Porque ya estamos llegando... Bueno, no quiero spoilar Estamos llegando a una parte que es muy... Muy dura, ¿no? En la historia Mierda Tío, esta parte es la peor de todas, eh O sea, os lo juro Tener que estar haciendo esto Yo que soy un perfeccionista De matar a todos los putos monstruos Que hay alrededor mía Apaga ¿Qué es, que es eso? ¿Me recuerda los highlights Cuando lo ha dicho ya el Lobo o sea me recuerda al putos tío Vale, más huevos de mierda, tío De uno A ver, también es un juego indie Hay que tener eso en cuenta, eh Por eso también me lo estoy intentando Clapear súper rápido porque, a ver, eh, si hubiese generado, tanto como Final Fantasy, por supuesto, pues, el juego de furro, de mecánico, pues habría sido la polla. Pero, bueno, supongo que Twitch todavía estaba un poco enfocado a ayudar al creador de contenido chiquito. Ahora ya no. Ahora ya le ha quitado todas las posibilidades de crecer por, por ayuda de la plataforma, ¿no? Es triste eso, tío. Muy triste, la verdad. Son un poco hijos de puta, ¿no? Eh, digamos. Vale, mmm, voy a intentar eliminar todos los huevos de, de alienígena, ¿no? O sea... A ver, con esta táctica, yo creo. ¡Hostia, mierda! Me muero, me muero, me muero. ¡Ah, ¡La reviví, Scooby! ¡Qué otra No me gustaría hacer otra vez esto, tío. Joder. Más que nada por los fanáticos eso y de matar a todo, tío. Volví. Eh, le dije a mi familia que como eh, aquí en el PC. En serio, pues se eh, miró así en el directo grande, se ve ya, campeón. Que aproveche y vas a almorzar, eh? Qué grande, no pasa nada todavía. Estamos en el principio, campeón del directo. Literalmente, no te preocupes. Hay mucho tiempo de por medio. A ver, puedes hackearla, al vivo. Sí, ¿no? Vale. Como supongo es por aquí, pues no. ¡Hostia! Cómo... ¡Ah! ¡Qué guapo! Y que aproveche, campeón, seguro que come rico Son dos, ¿no? Vale Si son dos, voy a intentar pasar rápido Y como los bichos no saltan ¡Hostia! Hermano, ¿y eso? Han caído de arriba, hijos de fruta ¡Hala, la madre que le parió! La revivió, Scooby ¡Tengo ganas de jugar al multiverse! ¡Oh, la, la, la, la! la! ¡Mamma mía! ¡Eh, qué mal rollo a los ojos! Son como freak, ¿no? Es como Soul Calibur ¡Y eh! ¡Wii, Déjenme, güey. No mames, güey. Increíble. Literalmente, eh, todos eh, los manes eh, que salen en recomendados eh, tendrán más de. Eso es triste, campeón pibardo. O sea, que tú ganes ya 6.000, 7.000 euros al mes, encima te recomiende Twitch, pues bueno, es eso, ¿no? No hay que decir que es una empresa capitalista. A mí también, grande se veña, tío. O sea, te lo prometo, campeón. Muchas gracias por compartir eh, también esos momentos, ¿no? Son. Un... Coño, eh, el almuerzo, joder. O sea, eh, es importante, ¿no? Para mí también, eh, siempre el feedback. Que recibo por parte de vosotros todos los días, tío O sea, no hay día que, que no haya este cariño en el chat, tío Aunque seamos pocos, eso es precioso Preciosísimo Y eso es triste, campeón, pibardo Eso es una de las cosas que yo supongo que toda la gente también que nos rodea Acabará, ¿no? Y tendrá espalda encharcada, ¿no? Eso, madre mía, es un calor increíble, tío La gente que nos rodea también ha dejado un poco de tweets por lo mismo, campeón Te lo juro, o sea, a ver Ya es que no te ayuda para nada Twitch. tweets Eso es jodido, tío Esperas mucho de una plataforma que te lo da todo de forma gratuita, tío, en muchos aspectos, pero yo tampoco me esperaba esta puñalada trapera por parte de Twitch. Solo porque yo no sea Ibai, ¿sabes? Que genero tanta fi. Qué paranoia, hermano. O sea, loco, esto es una paranoia, ¿eh? ¿En qué cojones ha... se ha salido el juego, tío? De un gato que ayuda a robots, tío, a una invasión alienígena. O sea, es que nunca te dice la procedencia de los Zurk. B12. ¡Qué mal rollo! Eh, se nota que es indie. Esto es Soul Calibur, eh. eh. Eh, eh, eh, eh. ¿Me van a atacar? Esto es un boss. Vine a decirte algo y se me olvidó. Así que eh, me voy de nuevo. En serio, eh. Ya te saldrá, campeona. Sandri. Es eso me pasa a mí, eh. Pero haga así como... Yeah, intento pillarlo. grandes a Sandri, tío. Me encanta. ¡Y <risa> eh, el robot, bro. Se ha sobrecalentado. Cógelo gato, cabrón. Corre ya de aquí, anda esa Sandri, tío, me encanta eh, eh, eh, debemos de salvar, lo voy a dejar después de esto, ¿vale? Sie no, siempre pasa, eso pasa, lo tiene la punta a la lengua, campeón Epibar eh, de al final, eh, te quedas ahí un poco, eh, ¿qué iba a decir, no? O o a a a que es que a mí me pasa en directo muchas veces, eh Me pasa, sobre todo las calores estas, lo juro A ver, eh, los Zur, cabrones Me gusta la música, tío, menos mal que el gato no se cansa de sprintar, compadre, eh lo estamos haciendo clean Quiero llegar al punto de control siguiente Y lo dejamos ahí por hoy Que ya son dos horas Lo siento por estar jugando horas al juego del gato Pero Si me lo hago entero Ahorro tiempo Ya me entendéis por dónde voy ¿No? Muy tristemente Muy a mi pesar, tío Pero bueno Es la que hay Tampoco es ese tweets tweets No me jodas que no llego Ah Está hecho a conciencia Vale, pues aquí lo voy a dejar Cuantito que puedo hablar con el robot Con Momo <ríe> Me hace gracia que se llame Momo ¿Sabes? Pobre robot, tío Bidi, Bidi eh, 12, tío B12, bro Eh, ahora, qué bien, ha funcionado Eh, te ha pegado un chimpazo, cabrón, ¿Qué dice el tío Estaba oscuro, te, estaba solo Sentí como si estuviera, hostia, de vuelta en la red Pero tú me salvaste, gracias amigo Obtener tanto poder fue eh, duro Para mi núcleo, el defructor está Completamente destruido, tenemos, hostia, tendremos que Tener cuidado, vale, pues ya el gato está Piratear el sistema de, vale Pues lo voy a dejar aquí, gente Voy a piratear eso Literal, y nos vamos un poquito al Fortnite a ver si nos explota el PC Y lo metemos